¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Otra semana Hoy más? es un día muy deportivo, ¿eh? Fórmula 1, en una horita el clásico, o sea que vamos a intentar amenizar la tarde y completar sí. bien el día. Tema, tema muy interesante, el que tenemos <coughs> hoy, perfil lipídico. Perfil lipídico, además que vamos a intentar con este tema eh, que la gente que no hace uso de sustancias farmacológicas, porque ya lo comentaban en algún que otro vídeo pues también se sientan un poco involucrados, ¿no? En este tema, al final son cosas, o sea, todos los temas que tratamos van dirigidos a todo tipo de público. Sí es verdad que hay veces que, bueno, que, que lo que son eh, los temas relacionados con el uso de, de ergogenia, pues son más extensos y quizá, pues, matizamos mucho más, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a intentar que todo el mundo pueda aprender hoy algo de, de lo que es básicamente el colesterol, el perfil lipídico. Sí, porque al final el colesterol, eh, sí que es verdad que suele ser la tónica que los usuarios de, de sustancias eh, con ayudas ergogénicas eh, se suele, es, una, es lo habitual ¿no? que, que se vean alterados, pero también hay muchos eh, pacientes en naturales que no hacen uso de, de estas sustancias que también tienen alteraciones relacionadas eh, con, con la dieta eh, con, y sobre todo eh, generalmente si es gente sana y deportista con alteraciones familiares de del metabolismo y del perfil lipídico. Entonces, también sí, eso… de hecho, hay, hay, mucha gente, hay mucha gente de aquí, Andreu, que por el hecho de estar un fin de semana comiendo mal, les toca el lunes una analítica y les sale mal el colesterol, porque el colesterol es muy variable en cuestión de horas. Entonces, si te parece, vamos a, vamos a introducir un poco qué valores tú, como médico, recomiendas ver en una analítica, más allá de lo, de lo básico, ¿no? Que es LDL, para que la gente nos entienda. LDL, digamos, el colesterol malo, entre comillas, y HDL, que sería el bueno, y esto daría, eh, bueno, pues una, digamos, una ecuación, ¿no?, eh, que sería el colesterol total eh, y, bueno, hay que mantener un equilibrio para que, para que ese resultado sea positivo. Entonces, tú como médico, a ver qué valores recomiendas, mira, en analítica para el perfil lipídico y, y ahora vamos hablando de cada uno de ellos. Sí, mira, lo primero que quería comentar es, ya que has comentado lo de cómo... Eh, la dieta puede, puede alterar la analítica en una persona que a lo mejor previamente o que realmente en su día a día no tiene unos, unas alteraciones del, del perfil lipídico sería el hacerse una analítica con 12 horas de ayuno, eh, fundamentalmente sobre todo por los valores de triglicéridos ya que estos vienen muy influidos por el tema de, de la dieta, de hecho, una persona que a lo mejor hace un chismil o una tragresión dietética muy importante la noche de antes de una analítica, igual que pasaba con la urea y la creatinina, si tú te zampabas un chuletón eh, la noche de antes o te pasabas con la proteína ese día, pues esto también puede, puede influir. Entonces, claro, eh, si te vas de barbacoa o de torra, como llamamos aquí los valencianos, eh, la noche de antes de una analítica, pues a lo mejor al día siguiente te sale la analítica como si fuera falete. Entonces, eso es importante… Hacer 12 horas de ayuno y hacer lo que realmente estás haciendo eh, en, en tu día a día. La, lo que significa tu normalidad. O sea, si tu normalidad es comer como si se fuera a acabar el mundo, pues bueno, sigue comiendo como si fuera a acabar el mundo porque al final tendrás tus valores como tienes de normal. Pero si haces una transgresión dietética eh, a las 11 de la noche acabas cenando... Con dos postres, luego te vas y te comes un helado y al día siguiente te haces la analítica en ayunas, probablemente te salga más alterado el perfil lipídico de lo que realmente lo, lo tienes en, en tu día a día y lo, lo que son tus valores reales. Por eso, eh, la importancia de que la, de, de una correcta realización de, de las analíticas para que se asemeje lo más posible a, a, a la normalidad de, de ese paciente. Sí, además, además que si te das cuenta, si por ejemplo uno hace una cena muy tardía, en plan a la una de la mañana, eh, sobre todo la glucosa es la que se ve que, que acaba saliendo incluso un poco elevada Y muchas veces sí. Claro, dice oye, tengo prediabetes, tengo el, el perfil lipídico mal y, y realmente puede ser simplemente por, por esa cena copiosa o quizá muy tardía Que básicamente pues, bueno, ha impedido que la digestión se haya completado del todo Y tengas todavía ahí un poco de, de, de residuo alimenticio Exacto entonces, yo siempre recomiendo eso, unas 12 horas de ayuno. Y luego, en cuanto a los valores que me has preguntado, pues evidentemente el LDL, que es el que clásicamente se conoce como el colesterol malo, el, eh, el HDL, que es el que se conoce como colesterol bueno. Después hablaremos un poco de los rangos, si queréis, y de porque realmente el colesterol bueno eh, hay unos rangos de normalidad que son aproximadamente entre 40 y 70, el, el HDL. Y unos valores por encima de esto, o sea, buscar unos valores por encima tampoco es beneficioso a nivel cardiovascular, incluso se asocia a mayor riesgo cardiovascular, pues esto, esto también es importante matizarlo. Luego el tema de los triglicéridos, eh, también incluiría los cocientes aterogénicos, la relación del colesterol total con respecto al colesterol HDL, la relación de la, del LDL con respecto al HDL, la relación de ciertas apolipoproteínas, que son eh, las partículas, eh, eh, la parte proteica de las lipoproteínas, que son estas transportadoras de los lípidos, ya que los lípidos... Eh, no se mezclan con el agua y con la sangre, por eso necesitan de unas, de unas proteínas para que las transporten, eh, como serían la ApoB, la ApoA. La ApoA es la que está relacionada con el, con el HDL, el colesterol bueno, y la ApoB es la que está relacionada con, con el colesterol malo. Eh, el cálculo de los índices, ya que nos dicen no solo... Eh, como lo, los índices te permiten en una, por ejemplo, una analítica en la que el colesterol, eh, los valores están en rango saber la relación entre, entre estos valores, estas partículas de colesterol si realmente son probaterogénicas, es decir, que favorecen la aterosclerosis o no. Y luego aparte de esto yo incluiría otras cosas el tema del perfil de la, de la glucosa, la sensibilidad a la insulina también es muy importante por la inflamación porque tenemos que recordar que cuando hay inflamación en nuestro organismo se favorece la aterogénesis ya que esto, esta, esta situación de, de proinflamatoria lo que favorece es la oxidación de, de estas grasas y al oxidarse estas grasas, este colesterol, se favorece que se depositen en, en las arterias formando estas placas de ateroma, que son las que posteriormente dan problemas a nivel cardiovascular. Eh, aparte de por, por ello mismo, aparte de esto, también incluiría la proteína C-reactiva y la homocisteína, la cual ya la comentamos en el... En, en el programa anterior, no, el, el, sí. el otro, el que fuimos con, con Raúl, estuvimos comentando sí. el, papel, el, renal. Sí, el papel de la mocisteína en cuanto al riesgo cardiovascular. Entonces, yo también creo que es algo bastante importante y no hacer únicamente una analítica con colesterol total, HDL y LDL, sino incluir otros valores y otros parámetros como serían el cálculo de los índices heterogénicos eh, y factores que indican si hay un estado proinflamatorio en nuestro organismo, como serían eh, los cálculos de la resistencia a la insulina, el, el metabolismo de la glucosa y otros parámetros como la PCR y la mocisteína Serían los que yo incluiría para hacer un, un buen eh, abordaje y una buena valoración de este perfil lipídico. Sí, lo que está claro es que siempre que hay un entorno proinflamatorio, pues nos va a afectar pues, tanto a nivel lipídico como, como cardiovascular, hepático, entonces al final hay ciertos valores en la analítica como es la mocisteína que, que, bueno, que tienen que estar siempre que queramos eh, llevar un control exhaustivo de de nuestra salud, ¿no? Bueno, pues si te parece, vamos a dar paso a la intro. Eh, tenemos un invitado hoy bastante especial. Así que, nada, damos paso a la intro, ¿vale? Y Julio. Muy, buenas. muy buenas, Julio, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Yo, la verdad, tenía muchas ganas, he hecho un invitado especial porque hace cuestión de tres años, cuando empezó la pandemia, teníamos eh, bastante contacto por diversos temas. Además, tú uh -huh. empezabas a ser más conocido en redes sociales, hicimos varios directos. Y yo tengo sí. muy buena simpatía contigo, te he seguido y creo que eres un chico que se ha estado reciclando, actualizando y ha solucionado de una manera muy inteligente. Y has profesionalizado muchísimo tu imagen y, y bueno, consideraba bastante interesante el tenerte hoy aquí. Así que es un auténtico placer, Julio. Bueno, gracias por esas palabras. De, de ti significan un montón. Porque para mí tú, y te lo, lo, venía, lo venía preparado esto, eres una persona que la verdad que en ese sentido me ha sorprendido un montón. ¿Cómo has cambiado tu forma de pensar, tu forma de abordar las preparaciones de hace tres años? Ahora hay una diferencia tremenda de puntos de vista de mente cerrada, de, me acuerdo de, de historias, tuyas diciendo, bueno, y de conversaciones que teníamos tú y yo, de, esto de la nueva escuela se ha acabado. <ríe> y ahora creo que no hay, o sea, está pr prácticamente entre los top cinco preparadores que aplican estrategias más novedosas respecto a tanto la elección de compuestos o cómo abordar la nutrición y el entrenamiento, como también la farmacología y la parte de profilaxis, la parte de salud y por eso, bueno, tenéis este programa, ¿no? Sí, bueno, al final eh, la intención era esa, o sea, al final toda la experiencia, porque mucha gente se ha cebado conmigo, que eso no es fácil, yo nunca he hablado de, del tema de cómo ha afectado ¿no? psicológicamente, pero no es fácil de estar al 100% encima con resultados, porque una cosa es estar al 100% y otra obtener resultados a nivel deportivo y de la, uh -huh. de la noche a la mañana tener que parar, entonces realmente… Eh, más allá de que yo considero que he estado madurando mucho estos últimos años, eh, ese día, ese momento y ese mes fue crucial para pegar ese cambio, cambiar mucho la mentalidad en ciertos aspectos y ya no solo ha aplicado a mis clientes, sino en, en mi vida personal, han cambiado muchas cosas y, y la verdad que en mi situación actual, a pesar de que tengo mucha menos masa muscular, me encuentro muy a gusto y estoy muy contento. Y hacer un programa como este, pues creo que sirve para, para concienciar a todos, que no quiere decir que hacer culturismo sea malo, pero se puede hacer de una manera mucho más inteligente y aún intentando hacerlo bien siempre puede ocurrir lo peor. Porque bueno nosotros al final hemos tenido siempre el respaldo médico detrás y demás y, y el culturismo de competición es lo que tiene. ¿no? Pero qué menos que concienciar y de ahí surge este programa de, de la buena amistad que tengo con Andreu y creo que contar también con Andreu, que es un medio de categoría, y podría decir que top 3 ahora mismo, eh, en cuanto a todo lo que es conocimiento. Vamos a hacer la pelota, ¿eh? No, es verdad. O sea, aquí no estamos comiéndonos el nabo ninguno. Esto es, esto es, esto es objetividad pura y dura. Eh, al final, tú eres un tío que, más allá de que estés en la, actualizado, realmente ahora mismo o sea, considero que eres de lo más maduro y, y la mejor imagen que puedes transmitir al culturismo en el ámbito médico. Es, esto es una realidad. O sea, que dicho esto, vamos a proseguir con el tema que, si no, aquí ya huele a mora. ¿Vale? Sí, me, me va a hacer llorar. <risa> bueno, sí. vamos, vamos a comentar un poquito, sobre todo para la gente que, que no hace uso de sustancias ergogénicas. <risa> ¿Cómo podemos mejorar? Ya, hemos, ya, hemos, ya conocemos los valores del perfil lipídico, ¿vale? ¿Cómo podemos mejorar un perfil lipídico tocado a través del ejercicio y la nutrición? Los puntos más básicos, porque al final esto, esto es la base de todo. Sí. A ver, al final, eh, yo creo que esto también puede ir dirigido para los familiares, ¿no? De la gente que nos pueda seguir, porque también es muy frecuente… Bueno, yo lo veo en mi día a día en mi consulta de atención primaria. Las alteraciones del perfil lipídico junto con las alteraciones del metabolismo de la glucosa son lo más frecuentes. Y creo que la alimentación y el ejercicio físico es la base para el control de esto. O sea, de hecho, yo tengo un post en, en mi Instagram que hablo sobre el tema del colesterol, con, cuáles son los valores, cuáles son los suplementos que se recomiendan. Pero creo que sin una base de ejercicio y dieta, el, la suplementación mmm, carece de sentido o, o, o no vas a conseguir los objetivos si no tienes las bases. Que es una correcta alimentación y, y, un, y un ejercicio físico detrás con un gasto calórico adecuado para una correcta utilización tanto de la glucosa como de los ácidos grasos, como de la proteína, porque hay que, siempre hay que tener en cuenta que al final el exceso de calorías venga de donde venga, nuestro cuerpo lo almacena de alguna forma. Y la forma de almacenamiento generalmente suele ser la grasa. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ver eh, de dónde surge el problema. Al final el problema generalmente suele ser, a no ser que tengas una patología de base familiar, eh, que, que tú consumes más calorías de la que gastas. Entonces, partiendo de esa base y de esa premisa, yo creo que el ejercicio físico y la dieta tienen que ser la base. Sí, además, Andreu, la gente, bueno, en eh, nuestra comunidad quizás ya lo tenemos más, más claro, pero al final la grasa es un órgano, igual que el músculo, es un órgano excretor de proteínas, hormonas, de un montón de señales y cuando, un, cuando una persona, es, eh, emi, por así decirlo, emitir triglicéridos, colesterol a la sangre, colesterol que por, otro, que por otra parte se puede adherir a la pared arterial, Formando aterosclerosis, que bueno, es un proceso pues, que necesita mucho más, necesita inflamación, necesita estrés y un montón de cosas, un montón de factores. Pero principalmente, si ya estás, o sea, si ya tienes un porcentaje graso elevado, lo primero que tienes que hacer es reducirlo. Y ya tu perfil lipídico se va a mejorar mucho. Sí, no, evidentemente, y la resistencia a la insulina, porque al final este tejido graso del que hablamos, que la gente lo ve como, como una molestia simplemente estética, también es, es produce alteraciones a nivel de salud, porque. En el tejido graso se liberan muchas sustancias proinflamatorias, muchas interleuquinas, que aparte de generar apoptosis celular, favorecen uh -huh. ciertos tipos de cáncer, eh, la neurodegeneración, el envejecimiento, es decir, no es solo el aspecto estético, también a, a nivel de salud libera muchas sustancias este tejido graso que, que, nos, que nos impiden eh, tener una, una, una adecuada salud. Y otra de las cosas que también se asocia mucho es la resistencia a la insulina y las alteraciones del perfil lipídico. Por eso lo que comenta Julio, generalmente, cuando baja de peso el, el paciente o el atleta, como queréis llamarlo, eh, tanto el perfil lipídico como el metabolismo de la glucosa mejoran. Y es por esto, por la pérdida de esta, de, este, de esta adiposidad que, al final, lo que dificulta son todos estos mecanismos. ¿Pensáis que el, el sobrepeso está siempre ligado al porcentaje graso o también un sobrepeso eh, debido a un exceso, digamos, de masa muscular, pueden hacer que ese colesterol se vea más afectado? Lo pregunto, ojo, porque en mi caso personal, ahora mismo tengo un porcentaje de grasa mucho más elevado, presento menos masa muscular, hago ejercicio regularmente, pero mi dieta es un auténtico desastre. Y sobre todo por la noche es cuando más impacto tiene, eh, digamos, la alimentación en, en, en el perfil lipídico, ¿no? en triglicéridos y demás. Y ahora mismo, mis analíticas, de LDL y HDL, además que las he compartido por historias muchas veces, están mejor que nunca, claro, teniendo en cuenta que no estoy on, que no hago uso de farmacología, claro, claro, es que pero claro, es por eso, esto, es por eso, eso, es por ¿no? eso el porcentaje graso estando pues evidentemente un 10% más elevado y presentando menos masa muscular está mejor que nunca. Sí, pero realmente tú, Fran, a pesar de tener menos masa muscular y un porcentaje graso algo más elevado de lo que tenías previamente, es que tú antes tenías muchísima masa muscular y un porcentaje graso muy, muy bajo. Es decir, tú ahora mismo entras dentro de los rangos de normalidad. Antes no estabas dentro de la normalidad, estabas eh, eh, fuera de, la, la curva, la, de las curvas de normalidad, estabas fuera sí. en la parte eh, buena, pues eh, te, te habías pasado de lo, de lo bueno. Claro, pero, pero lo, lo, el, sobrepeso, el sobrepeso muscular tiene ya un impacto eh, sobre la salud. Directo, o no? claro. pero, sí, no. sí, pero en tu caso el tema de las alteraciones del perfil lipídico iban más relacionadas con el uso de sustancias porque al final cuando usas esteroides anabólicos favoreces eh, la producción de LDL, eh, de triglicéridos y la degradación del HDL si queréis ahora luego comentamos un poco los mecanismos eh, el uso de orales, el uso de inhibidores de aromatasa, bajar los niveles de estradiol todo eso genera muchas alteraciones de, del perfil lipídico entonces claro, creo que en tu caso va más relacionado con eso eh, en, en ese sentido sí que es verdad que ahora mismo si tú llevas una alimentación más ordenada que la que tú comentas que llevas, eh, la que podemos ver por tus historias, que a veces parece una boda eso, pues por, probablemente estarían mejor de lo que estás pero eres una persona sana que hace ejercicio todos los días, es decir, tú todos los días te levantas y haces tu cardio, comes más o menos todas las comidas adecuadas, es decir, a lo mejor haces una comida mal, pero el resto de comidas las haces bien. Tienes una masa muscular adecuada, haces pesas, es decir, tienes un gasto calórico bastante adecuado. El problema sería si tú hicieras esa misma dieta que estás haciendo ahora sin tener un gasto energético. ¿Qué opinas la Es verdad que cuando el nivel de andrógeno está muy bajo, esto la gente quizá no lo sabe, un nivel de andrógeno es muy bajo repercute también en el perfil lipídico, porque yo, por ejemplo, en mi caso, cuando tuve que dejar la, la preparación de golpe por razo, claro, eh, mi nivel de andrógenos era mínimo porque yo estaba inhibido de, de venir de, de una preparación. ¿Qué pasa? Que eh, hasta que no regulé esos niveles de testosterona, a unos niveles normales, me costaba mucho mantener el LDL y el HDL en rango. Vamos, me costaba una barbaridad. Y a pesar de ello, tenía, bueno, llevaba a cabo una alimentación mejor incluso que la de ahora, me ejercitaba diariamente, pero bueno, eh, lo que yo he comprobado en la práctica es que tener unos niveles androgénicos bajos o no adecuados repercuten también en el perfil lipídico. Lo que comentas, Frank, el tema de la dieta es muy interesante porque sí que es cierto que tiene impacto, sobre todo el consumo de grasa saturada. En el, digamos, tú estás metiendo en la, en la circulación sanguínea digamos, un montón de triglicéridos, de colesterol sin esterificar y eso va a ir a parar a algún sitio al final pues se va a esterificar y se van a formar lipoproteínas de baja densidad, también de alta densidad y va a ir a parar también al colesterol total. Pero eh, no hay mucha diferencia entre consumir muy poco colesterol y consumir una buena cantidad de colesterol. Por eso muchas veces estas personas que consumen pues, regularmente huevos, carnes, pues tampoco lo nota su perfil lipídico. Pero sí hay una gran diferencia con, los, con las, las personas o atletas veganos, totalmente veganos, una... una un consumo prácticamente cero de colesterol, sí que se nota mucho en la analítica, pero también tiene mucha influencia, que es un suplemento que teníamos que, bueno, que, que pensaba comentar más adelante, es, son los fitosteroles. Son unos miméticos de colesterol que están presentes en los vegetales, tienen una estructura muy parecida, y el intestino delgado los, digamos, los detecta como colesterol y sustituye, o sea, los capta y van a excretarse, pasan por el hígado y terminan excretándose, por lo que estás absorbiendo mucho menos colesterol y estos, estos fitoesteroles están presentes en casi todos los vegetales. Un alimento muy interesante que contiene una gran cantidad de fitoesteroles son los arándanos, todas las bayas, todas las frutas y casi prácticamente todos los vegetales tienen una cierta cantidad de fitoesteroles. Se recomienda desde la OMS un consumo mínimo de un, al menos un gramo con dos de, de fitoesteroles vegetales y eso lo conseguimos con la alimentación diaria, tres raciones de verdura o de frutas se consigue, pero si además queremos mejorar un poquito más el colesterol o somos una, un, una persona que consume mucho colesterol, sería lo ideal, pues eso, meter una, unas raciones extra de estos arándanos, bayas y elegir unos, digamos, unos vegetales que tengan un alto contenido en fitoesteroles. y tiene bastante impacto porque va a competir por esa absorción de, de colesterol. La, la y luego también el, el danacol y el venecol y todo esto también funciona. Sí, exacto, exacto, Andreu. Eh, sí, se han, eso lo se recomiendo han a muchos pacientes, ¿eh? y, y está, y está ya indicado en guías médicas el uso de Danacol, no, por Benecol, que parecen una tontería, los, los típicos anuncios de, de Danacol, Benecol, que parece que te están tomando el pelo y para nada, ¿eh? Si lo consumes no, en, no, una, no, no, no, en una hay alta no. Tiene, tiene muchísima evidencia de que funcionan y, y es real. Aparte, yo creo que hay que, hacer un, hay que matizar y hay que diferenciar la población culturista y la población de, que hace deporte de forma continuada. Que al final estos a través de... Ya llevan, suelen llevar una dieta más o menos bien estructurada. Evidentemente siempre hay cosas que se pueden mejorar. Pero creo... No sé si eh, compartiréis la opinión que yo tengo al respecto. Ahora, me, ahora lo comentáis. Eh, creo que en, es, en esta población las modificaciones dietéticas se notan menos y hay que recurrir más a fármacos o a suplementos. Sin embargo, en la, en la gente sedentaria las modificaciones dietéticas sí que tienen mucha más repercusión en el, a, a nivel de modificación de, del colesterol, porque yo tengo muchos culturistas que li, les intentamos hacer ciertas modificaciones dietéticas sin incluir nada más, y a lo mejor el LDL te baja 10, 10, 20 puntos, que al final 10, 20 puntos cuando tienes un LDL de 190 no supone prácticamente nada. Sin embargo, en, en pacientes sedentarios, en la gente que yo veo en mi consulta de atención primaria, estas modificaciones dietéticas sí que tienen eh, más repercusión a nivel de, de las analíticas del colesterol. Además... Eh, como tú has comentado, el tema de los, pues eso, y todos estos alimentos, son simplemente alimentos enriquecidos en fitoesteroles. Entonces, no tienes que cambiarle prácticamente nada, sino que cambiar un alimento por otro. Y, por ejemplo, en Estados Unidos eh, se comercializa muchísimo, bueno, allí hay una cantidad de besos increíble, y realmente esos alimentos, que son, bueno, es tecnología alimentaria avanzada, eh, digamos que salvan vidas. Porque, al final, eso si lo cuentas en cientos de miles de millones de habitantes, eh estás salvando muchas personas de un accidente cardiovascular. Lo que está claro es que al final el ejercicio ¿no? es el mejor modulador de, del colesterol y lo que más nos va a ayudar, más allá de que bueno intentemos llevar una buena alimentación. Ahora que has comentado el tema de las verduras, eh, se puso muy de moda hace años el tema de incluirlas sobre todo por la fibra, ¿no? porque dicen incluso la avena, que era rica en fibra, que la fibra digamos arrastra, mal dicho, a nivel intestinal, eh, el colesterol y hacía bajarlo y había, de hecho había bastante controversia con esto, porque decían los copos de avena, esto hace sí. 8 o 10 años, son muy buenos eh, porque ayudan a reducir el colesterol y demás, ¿qué opináis de eso? Bueno, eh, por supuesto, como te digo, los fitoesteroles están presentes, cuanto más fibrosos también suelen tener más contenido y además la fibra, una vez en el colon cierta parte de las, de las verduras se fermentan, la soja en concreto, libera natoquinasa. La natoquinasa también es un suplemento que tenía pensado, que supongo, Frank, tú, tú lo conoces, es un suplemento súper interesante, porque tiene un mecanismo único que, digamos, que destruye el fibrinógeno. El fibrinógeno bueno, es una proteína... Yo lo uso mucho, yo lo uso mucho para la, la gente con, con alteración y, f, y funciona muy bien, ¿eh? He de decir que funciona, muy funciona, bien. funciona alucinante, yo lo pauto lo de modo crónico porque es un suplemento que no tiene un impacto enorme. Enorme en el perfil lipídico que le puede destruir el HDL ni muchísimo menos, de hecho se han visto comparaciones de, eh, bueno, varias formulaciones de suplementos con y sin y la diferencia de lo que viene siendo el ancho de, de el ancho arterial que puede llegar, pues, a, digamos, a despejar el camino de esa arteria, la natoquinasa es súper determinante a la hora de, de ensanchar, digamos, esa arteria. Porque lo que está haciendo es destruir el fibrinógeno, que es el cemento de, de, la, de la aterosclerosis. Entonces, es un suplemento súper interesante y que además, por supuesto, reduce el HDL y eleva el, o sea, reduce, perdón, reduce el LDL y eleva el HDL, algo que realmente es difícil, que nosotros pues, tenemos que recurrir o al telmisartán o a, lo, o, a las, o a la niacina o cualquier otro suplemento ya un poquito más eh, complejo. Entonces, sí, pero la, la realidad es, Frank, ¿vamos a conseguir una gran cantidad de antoquinas en la avena o por meter 30 gramos de salvado en el yogur? Probablemente no. Esa es la realidad. Lo que sí que yo creo que beneficia en ese sentido es el, el efecto saciante. Es decir, al final cuando tú estás metiendo algo como la avena, tú metes 100 gramos de copos de avena eh, con leche o con proteína o con un poco de, de cereal, de, de nueces o de frutos secos, realmente esa saciedad probablemente haga al mantener también unos niveles de glucosa más estables en, en sangre, que eso también no, nos lo ayuda, la avena, es que, mm. que la persona tenga menos apetencia por, el, por, el, por alimentos dulces y a lo mejor haga menos transgresiones dietéticas a la hora del almuerzo o a la hora de la merienda en, entre comidas por, por el efecto saciante que tiene, que tiene la avena. Yo creo que eso también es bastante importante de, de resaltar. ¿no? Que el... Uy, un segundito. Ya, sí, perdón, Andreu. No, esto, que, que yo creo que también va más por el tema de la saciedad. Por, o sea, aparte de todos los beneficios que tiene la avena, por el tema de la saciedad que genera. Me, ac me acabo de acordar de una cosa súper importante. Es el tema de la saciedad. Se, se han hecho comparaciones entre comer ad libitum, ad libitum significa hasta reventar, entre dietas veganas y keto. Porque un argumento que siempre han utilizado las personas que, bueno, que hacían uso de esta alimentación keto, pues decían que se sentían muy saciados. Probablemente porque elegían algunos alimentos que a lo mejor son menos densos en calorías, pues como puede ser el pavo, el pollo, carne sin grasa, pero eh, las la diferencias entre la densidad energética, entre pues, alimentos vegetales y cárnicos y de la carne, o sea, fuentes animales, es increíble. Entonces, lo que sí que tenemos claro y es una afirmación rotunda es, la dieta keto destroza tu perfil lipídico. Y me han escrito muchísimas personas de dejarse llevar por estos gurús que sí, no, no, decir, no, no me voy a decir nombres, no me voy a decir nombres, es una tontería. Pero es realmente una. No, de nombre <ríe> de Julio. mojate, traemos, Mójate y así el programa que viene los traemos. O sea, la... si los traéis, la si, la tío, si los traéis y los confrontáis de forma guay, yo me doy por satisfecho. <ríe> Venga, pues ves diciendo el Instagram por aquí. <ríe> el maldito doctor Biter. ¿Sabéis quién es? Sí. Hostias. yo, no, o sea, yo cabra, estoy, estoy desactualizado totalmente, ¿eh? Sí, pero es que yo he visto, a, yo he visto auténticas barbaridades en este, y... este tipo de dietas y alteraciones del perfil lipídico que digo, esto no puede ser. O sea, colesterol es de 300, LDL es sí, sí, sí, de 200 sí. y pico. O sea, eso no puede ser. O sea, eso es, Además, es algo que... ¿Es solo un qué Manda trembolona, el doctor este, manda trembolona. No, no, no, no. Lo peor de todo es que es gente que piensa que está haciendo dietas. Para favorecer su salud. Y yo creo que al final los extremos son malos para todos. Es decir, ni el hidrato en exceso es bueno, ni la grasa en exceso es bueno, ni la proteína en exceso es bueno. Y al final este tipo de dietas abogan por quitar ciertos alimentos y, y aumentar el, el consumo de otros. Y yo creo que, que, que, que eso es, es un, un auténtico error. De hecho, todo este tipo de modas al final pues son eso, son modas que intentan vender eh, la novedad, ¿no? Algo, algo que es mágico, una píldora mágica, eh, pierde peso sin hacer sin hacer deporte, pierde peso comiendo lo que tú quieres, solo restringiendo ciertos alimentos, y creo que, que es un auténtico desastre. No. Por... Sí, sí, pero. Claro. Entonces, que yo, que yo me enteré, eh, dietas cetogénicas que aportan muchísima cantidad de grasa mm. hacen que al final le suba el colesterol. Sí, sí. una barbaridad. Pero además, además… Okay. En general, la ingesta de colesterol, la controversia que existe de la ingesta de colesterol, uh -huh. eh, esa relación directa sobre el impacto del perfil lipídico es cierta. O sea, a más colesterol ingerido, mayor colesterol en sangre. Sí, realmente sí. A más, a más consumes más sí, tienes sí, sí. Hay mucha controversia, hay ¿eh? mucha controversia. Claro, al, final, no, al final el colesterol depende de la dieta y de la producción a nivel hepática. Fin. Exacto, exacto. <ríe> y lo pueden vender lo que quieran. Como mucha gente dice, no, es que el colesterol no influye en el riesgo cardiovascular. Mentira. De hecho, todas las sociedades de cardiología, cuando hay un infarto, tu colesterol LDL tiene que estar por debajo de 55. Y eso es una realidad. Y es lo único que se ha visto que ha demostrado eh, eh, disminuir el riesgo de reinfarto, o incluso el riesgo de infarto, en pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular. Es una realidad. Claro, además, Andreu, la relación entre consumo de colesterol nulo y e enfermedad cardiovascular… O sea, si, si, digamos, una persona vegana que no consume absolutamente nada de colesterol, absolutamente nada, probablemente es la persona que está más lejos de, una, de un accidente cardiovascular. Probablemente. Otra cosa Aún es que a nivel hormonal, mejor. a nivel hormonal, a nivel de síntesis de testosterona, por ejemplo, que requiere de colesterol, esté este peor. pueda tener pero, unos niveles más bajos, pero, pero, pueda hombre, tener ciertas alteraciones, pero sí que es verdad que es lo que tú comentas, que sin colesterol no hay infarto. Fin, es que no, es que pero, Andreu, ahí yo, no hay debate. El tema de, el tema de, vale, el tema de consumo de colesterol y testosterona, eso se da por una proteína que es la que introduce LH, y la que es la proteína STAR, vale. Sí. Pero no depende de la cantidad de colesterol, sino la cantidad de LH. Sí, no, no, claro, claro, evidentemente. No necesita sí, pero al de final, colesterol, requiere desde el sustrato en cierta medida, es decir. Pero realmente, sí que es verdad hígado, que cuando el hígado es capaz de producir perfectamente colesterol, sí. sin necesidad de exógeno, por endógeno, es decir, por esterificación propia en el hígado, puede hacer, puede, digamos, puede fabricar su propio colesterol y no necesita de exógeno. Sí, pero sí que es verdad que en ciertas dietas muy extremas o cuando el, el porcentaje calórico baja mucho, esa síntesis claro. de colesterol claro. se ve disminuida pero, y al final eh, produ producimos menos testosterona, que eso es lo que vemos en muchos atletas naturales después de una competición o cuando hacen dietas de definición muy extrema, igual que las mujeres que pierden la menorrea, en los hombres hay cierto hipogonadismo y es por esto, o con las Totalmente. estatinas también se ha visto con las estatinas cuando suprimes demasiado Ajá. los niveles de colesterol, también hay ciertos pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollo de hipogonadismo por eso Ajá. yo por ejemplo intento retrasar al máximo el uso de, de estatinas porque hay ciertos estudios que lo relacionan sí, sí no es verdad también, lo que tú dices que el hígado Ajá. tiene la capacidad de esterificar pero sí que es verdad que cuando bajan mucho los niveles también baja cier en cierto modo la a lo mejor no baja tanto, pero sí que baja en cierto modo Claro, yo pregunto, y esos competidores que están, pues eso, <risa> cercanos a la inanición, <risa> algunos, eh, ¿tú crees que es directamente y exclusivamente por el colesterol? Porque yo personalmente no, creo… No, que no, no, es, no, es un conjunto, es un conjunto. … 70-80% probablemente sea solo por la baja ingesta energética, Pues, o sea, porque ya nos encontramos rozando la baja ingesta energética. Claro, y porque habrá algo mejor de fin? Fin déficit de boro, déficit de, de, de uh -huh. muchos oligoelementos, de vitamina D incluso, que al final claro. también influyen en, en la esteridogénesis. No, muchísimo, pero muchísimo. Creo, que es, creo que es un cómputo global, o sea, creo que también influye. O sea, a lo mejor claro. no, es, no claro. es el factor determinante como ven de cierta gente, pero creo que sí que es algo eh, que, que contribuye. O sea, al final es algo luego, que Pasando un poco en, en chicos que preparo, que son naturales, en el momento que llegan a ese déficit de extremo y se tiran ahí semanas, y luego ya viene el famoso rebote que encima en las dietas naturales es digamos, mucho más productivo porque al final no, no hay que hacer una depuración como tal, ¿no? Eh, sí que es verdad que simplemente elevando la ingesta de carbohidratos y no eh, la de las grasas, ya se encuentran mejor a nivel de libido, de energía, eh, a nivel sexual y, y a nivel hormonal en la analítica se refleja. O sea, que al final no es tanto como nos hacen ver, bajo mi punto de vista, eh, eh, que es necesaria esa ingesta de colesterol, porque van a la síntesis de, de hormonas masculinas y demás, sino esa subida calórica, esa densidad calórica para realmente eh, funcionar bien. ¿no? Así es como yo lo veo y así es como lo he visto yo en, en la práctica. Funciona claro, pero al final es esa, subida, esa subida calórica también se traduce en un aumento de los depósitos de grasa. ¿Sabes lo, claro, ahí, a llegar, ¿sabes que llegar a ese porcentaje de grasa mínimo que digamos es saludable y que, claro. no, que permita al cuerpo realizar todas sus funciones normales. Uh -huh. Coincido. Sí. Vale, Entonces, estamos, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Hay, hay cohesión. Eh, entonces, yo lo que estaba viendo, o sea, lo que estaba... Bueno, mmm, tenía mis dudas, es si realmente, como tú dices, Fran, ¿qué importa más? ¿Que tu, que tu porcentaje graso sea óptimo o la alimentación? Yo creo que, sinceramente, es un cómputo de todo. Pero es muy, digamos, extremo y particular el caso de los atletas, porque muchas veces... A ver, se me, se, me corta, se me corta esto un poco, un momento. Sí. Sí. Yo te escucho bien, ver, ¿me, me escuchas? Sí, sí, sí, te veis y te escucha perfecto. Perfectamente. Perdón. Vale, es que, es que o se me va Internet a mí o se me va, o se os va a vosotros, porque hay momentos que, que os veo congelados. Vale, ¿todo bien? Sí, espera, voy a abrir la puerta de la habitación, vaya a ser que el router no llegue bien, ¿vale? Cosas del directo, chicos, perdona <risa> Yo, Julio, yo lo que lo que comentamos, es uh -huh. que el tema del colesterol está viendo mucha controversia últimamente, uh -huh. queriendo, es que no, no, no es demonizar el colesterol, yo no demonizo el colesterol ni mucho menos, o sea, pero sí que es verdad que es el, lo que principalmente forman las placas de arteriosclerosis. Entonces, si no hay colesterol, no hay, no hay, no hay placas de arteriosclerosis, no, placa no hay infarto, no hay ACV, no hay ictus, no hay trombo, no hay lo que quieras. Claro, pero es verdad que la glucosa, qué? que la glucosa genera ese componente proinflamatorio, y ese, ese, ese ambiente inflamatorio también favorece, es decir, que esto no quiere decir que el hidrato sea el bueno y el colesterol sea el malo, no, es, es, el, es, es una mala relación entre eso. Pero sí que es verdad que los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, lo único que ha demostrado es reducir en, en, en, gran, en gran parte el, el riesgo de ictus, de ACV, de infarto, es bajar estos niveles de colesterol. Y eso por el momento es algo impepinable por mucho de que muchas Muchos doctores o, o muchas nuevas modas o gurús, que es lo que, lo que tú has comentado, el tema de las dietas keto, intenten demostrarlo. La realidad es que no. Claro, al final ellos están defendiendo este tipo de alimentación por, bueno, algunos, digamos, algunos procesos que, está, que están sobre papel de mejora de ciertos aspectos de la salud, pero luego la evidencia les da en la cara y lo peor es que no, no quieren rectificar, ¿sabes? Eso es algo que me, me molesta un poquito, porque realmente están dando… Y personas que se supone que son nutricionistas, que son dietistas, que son médicos, y están dando recomendaciones muy nefastas de, pues eso, come toda la cantidad de carne roja que quieras al día, no importa la cantidad de grasa. Si tiene, incluso si tienes el colesterol a 300, no te preocupes, todo guay. <risa> ¿sabes? Sí, sí, es que dicen, es dicen directamente eso, que unos niveles Pero de colesterol sí, sí, sí. a 300… No pasa nada, pues sí. sí que pasa. <risa> claro que no pasa. Solo, no solo Imagínate que un lipídico, exceso ¿verdad? con una PCR alta, con una homocisteína alta, con el uso de uh -huh. sustancias, con tabaquismo, con alcoholismo, con uso… Porque, claro, cada paciente es, es independiente, con, a lo mejor, una resistencia a la insulina o, un, uh -huh. o una mala gestión uh -huh. de los hidratos de carbono. No, no, es hay, que hay que ver… Esto ocurre, o sea, estas recomendaciones, que más que recomendaciones son casi afirmaciones, ¿no? Por supuesto, el gurús, ya no solo es en, en el perfil lipídico, sino eh, perfil renal, eh, no pasa nada por tomar mucha proteína animal, no pasa absolutamente nada. Eh, vamos a ver, que sobre el papel está genial, eh, si tienes los riñones sanos, eres joven, etcétera, pero se produce un deterioro con el paso del tiempo. Entonces, eh, todo hay que cogerlo con pinzas y parece que hoy día está de moda el afirmar, decir… No, no, si y generalizar, y sobre todo el problema… Generalizar. No pasa nada. La carne roja es buenísima porque, bueno, la carne roja… No es que se Está buenísima, que es diferente. Está, está muy buena, pero a largo <risas> plazo, yo, habiendo vivido lo que he vivido y lo que voy viendo, eh, es muy fácil. Yo veo, eh, por ejemplo, analíticas con transaminasas muy elevadas Hoy, casualmente, les quita solo la carne roja, incluso los huevos también, que fijaos lo que os digo, y de repente, hombre, tomando tu suplementación, vigilando no hacer ejercicio 48, 48 horas antes, etcétera, pero ya solo con esos matices mejoran enormemente. Tiene que haber alguna causa, alguna causa directa con, con, con el consumo de carne roja. Hombre, esto al, final, tiempo, ¿eh? al final, el tema de la alimentación depende mucho de, no en sí, el cómputo, sino también eh, lo que viene siendo la matriz alimentaria. Es decir, no es proteína, grasa e hidrato. Es qué hay alrededor de esa grasa, qué hay alrededor de esa proteína y alrededor de ese hidrato. ¿Será lo mismo? Bueno, aquí yo soy fiel defensor de la dieta flexible bien hecha. Bien hecha, con buenas fuentes alimenticias, no de desayunar, pues eso, claro, un batido de proteínas con tres donuts, ¿sabes? Y es que ya, bueno, va a ser exactamente lo mismo que. que yo, quería, yo quería explicarte de... ese tema, porque yo sé que tú eh, mandas mucho, dieta flexible, y yo en ese ¿Sí? sentido me he dado un poco de school, ¿no? Bueno, me he ido adaptando, mando algo de pan, algún lácteo, fruta. Hostia, pan, pero no te voy a mandar No, no <risa> <pero> <risa> es verdad. Eh, ya me conoces, ¿no? Me gusta ser uh -huh. bastante estricto, es decir, cuando tú llevas una alimentación, no, no. No abogo por una dieta espartana, pero sí que es verdad que si llevas una alimentación con el objetivo, por ejemplo, de, de competir, pues si vas a competir es lo que hay y ya está, sota caballo rey. No, no, sí, pero, yo hago igual, es idea. decir, yo cierro la dieta, yo cierro totalmente la dieta con cosas súper básicas antes de competir. ¿Por qué? Porque no le voy a permitir ningún fallo. Es decir, claro, no es, es que un absurdo, realmente es que... una dieta de sota caballo rey te permite ajustar mucho más fácil, es más funcional, ¿por qué? Porque no hay margen de error. O sea no hay claro, si algo falla es más fácil ajustarlo. Sabes claro, pues, dónde está lo que está Dentro de la dieta flexible, que ahora si te parece Julio, comenta un poco cómo lo enfocas tú Yo lo que me encuentro es que Sobre todo hablando de competidores, gente de a pie de calle Pues bueno, siempre pueden flexibilizar un poco más Pero yo lo que me encuentro es que son muchas variables Que al final eh, Una caloría no es una caloría Siempre, o sea, depende Depende de muchas cosas, ¿no? Entonces eh, Coméntate un poquito cómo la enfocas porque me parece Este tema interesante y creo que puede ayudar Mucho a la gente que nos está viendo Claro, yo si, si es un atleta por supuesto que le doy opciones y, por ejemplo, si le voy a dar, por ejemplo, avena, pues también le doy la opción de meter harina de arroz, le doy la opción de meter incluso cereales de, de chocolate, de los chocapic cualquier cosa. No va a cambiar el cómputo total si, por ejemplo, es un tío que come 4.000 calorías o 5.000 calorías, no me cambia nada porque meta 100 gramos de cereales en el desayuno. Realmente, de hecho, el consumo de azúcar, si queréis lo podemos comentar y no sé qué, tú, qué pensarás, Andreu, pero al final es glucosa más fructosa, al final esa caloría de fructosa y esa caloría de glucosa es... Vale, vale igual. Es lo mismo, es, vale lo mismo, vale, vale un coin, sí. Digamos, un item, Sí, sí, sí, es que es así. Es, un es, que es, así. Juego, ¿vale? es así, pero va a ser lo mismo esa caloría si sí, la damos en forma de fruta, pues como lo he comentado, pues una, alimentos que son la hostia, como son los, los arándanos. Yo, por ejemplo, para mí es un básico, no hay un desayuno que yo no mande arándanos. ¿Por qué? Porque al final, con un simple gesto, estás mejorando su salud a largo plazo. Pero de ahí a mandar meriendas o cenas que son basura, o sea, eso es algo que no… O sea, esa dieta flexible para mí no sirve. No sirve. Claro, está llena de nutrientes también. Está llena no, no, no. de, de omega-6, de sustancias proinflamatorias… Pro a nivel calórico, a lo mejor una tostada con aguacate y huevos puede tener más calorías que, que un donut, porque eso hay muchas, o que una tostada con, con, con Nutella, hay muchas fotos de comparativas en, en Instagram. Lo que sí que no estoy yo de acuerdo es a, a nivel de, del, del aprovechamiento de esos nutrientes y lo que te va a aportar a nivel de salud, porque probablemente pues te, te esté aportando grasas buenas. Te está, te está aportando nutrientes que vas a utilizar para la construcción de masa muscular. Lo otro eh, probablemente te aporte más antinutrientes, te aporte más sustancias proinflamatorias como los omega 6, Correcto. más grasas saturadas, más, más grasas trans, que al final pues tienen un efecto perjudicial sobre nuestra salud. Entonces, a nivel eh, de, de, de salud sí que es verdad que es más beneficioso, pero a nivel calórico es lo que tú comentas. Una caloría es una caloría. Una caloría es una caloría, o, vale, pero si partimos de del mismo porcentaje, graso, mismo porcentaje graso, mismo consumo calórico, por supuesto hay alimentos que son mejores que otros, por supuesto, y eso es así, y la naturaleza lo ha hecho así, porque nosotros no vamos a poder emular por ahora, lo único que tenemos algo parecido quizás son los suplementos, o digamos los alimentos que podamos nosotros más o menos manejar, pero cosas tan bien hechas como hace la naturaleza es muy difícil de hacer. Y la naturaleza nos, nos da realmente los alimentos, digamos, los vegetales, son prácticamente, por así decirlo, como casi medicamentos, ¿sabes? Que prácticamente tienen la capacidad de curar. Y eso también lo podemos hacer a través de la nutrición. No Pero es solo calorías. También te pueden matar si llevas el, el riñón tocado, ¿eh? Que, no, no. Que elita, y de mil forma lo hemos comentado. Y hay gente que, pues, que está teniendo infartos, teniendo o sea, por, por hacer dieta keto, y tienen un porcentaje graso totalmente normal, incluso bajo. Pero tienen un perfil lipídico que al final, al final eso se va a atascar. Claro, es que <risa> Estás al final, Julio, es lo, es lo que hemos comentado al principio de, antes de que, que te metieras tú con nosotros en, en la charla, el tema de cómo lo que cenes la noche de antes o lo, lo de hacer un ayuno uh -huh. de 12 horas, cómo, si esto ya puede influir. En, en, la, en la analítica, porque la analítica lo que, lo que lo que detecta es cómo está la sangre en ese momento. Pues la sangre pues tiene más por, tiene más contenido graso. Pues si tú, si tú ingieres más grasa de forma continua, pues evidentemente tu sangre tendrá pues más grasa, más triglicéridos al final. Uh -huh. Porque al final los triglicéridos dependen de la dieta y de la función hepática. Evidentemente un, un hígado un cirrótico, pues también probablemente eh, el metabolismo de la glucosa y el metabolismo del, del, del, del, de los lípidos también estará perju eh, se, se verá perjudicado. Por eso, por el tema de los... Eh, luego lo podemos enlazar con el tema de los orales, el tema de ciertos fármacos. Sí, vamos a sacarlo ¿qué? si ¿Qué? nos ¿Qué? importa porque 20 minutos es el clásico y va a haber gente que es lo que va a querer ver. Sí. <risa> vamos, bueno, vamos a final, un poco el, el impacto de la farmacología en, en el perfil y pico, mm. si os parece. Pero bueno, así como conclusión, lo que está claro es que el porcentaje de graso importa muchísimo, la alimentación también es muy importante, pero todo es importante. Y el ejercicio físico, al final no hay uno pero, más importante. Todo el ejercicio que físico. Sí, el ejercicio físico es fundamental. Es decir, no vale de ser uno de esos, eh, pues eso, estoy en porcentaje graso bueno, pero, o sea, saludable, pero no me muevo. De hecho, se ha visto incluso que hay, que, que tienen mejor perfil lipídico, personas que tienen un porcentaje graso un poquito más elevado, pero que son muy activas. O claro. que hacen el entrenamiento de fuerza. Pero bueno, sí, Fran, o si quieres, Andreu, Andrew, coméntame, comentamos el, sí, tema, el de los horarios. tema de... La farmacología, bueno, al final uh -huh. hay, que, hay que tener en cuenta que el, el uso de, de esteroides anabólicos, sean inyectables o sean orales, lo que producen es lo siguiente, eh, activan la lipasa hepática y activan la HMG-CoA reductasa, que es, el, es la enzima que inhibe... Eh, las estatinas para disminuir el colesterol Entonces lo que se favorece son dos cosas Por un lado un aumento de, L de LDL y de los triglicéridos Incluso en ciertos casos esteatosis hepática Cuando hay uso de orales que producen eh, daño hepático directo Por este acúmulo mm -hmm. intrahepático de, de esa grasa Que se desarrolla posteriormente la esteatosis hepática no alcohólica que es uh -huh. frecuente en el culturismo y que, a no ser que se haga una ecografía, no se puede diagnosticar. Y luego sería el catabolismo del, del HDL, que es el conocido como colesterol bueno. Colesterol bueno porque lo que hace es sacar colesterol de la sangre y llevarlo al hígado o a otras zonas para que sea desechado y para que sea eh, liberado de la, de la circulación y que disminuya el, el riesgo de, de aterosclerosis. Interesante el tema de, la como lo has comentado antes, el tema de la APOA, la apoproteína A, que básicamente es… Digamos que las hipoproteínas son como una especie de coche que lleva el colesterol. Pues Exacto. las apoproteínas son los conductores. En el caso de la APOA, eh, es precisamente ese componente proteico que va a ayudar al a el, el aclaramiento plasmático del colesterol, lo que va a ayudar a aclarar colesterol. Pero lo, lo malo o bueno es que es genético. No se puede modificar más que con fármacos. Sí. Entonces, al menos una vez en la vida, sin, sin estar en tratamiento farmacológico, deberíamos medirnos la LPA. Deberíamos. Sí. Sí, sí la, lo demás esto es para tener una referencia de cuál, es, de cuál es tu riesgo cardiovascular o de qué riesgo cardiovascular partes. Yo creo que en algún momento Exacto. se debería hacer. Y luego, a nivel de, teniendo en cuenta que la dosis suprafisiológica de cualquier fármaco eh, nos, nos va a entorpecer o nos va a, a, a empeorar el perfil lipídico, los fármacos que más lo, lo alteran serían los que tienen paso hepático, que serían los uh -huh. ARMS. Y los, y, los, ...y los esteroides orales. ¿Por qué? Porque la 17 alfa alquilación lo que hace es generar paso hepático... ...este paso hepático genera daño, eh, genera daño directo sobre el hígado y aparte eh, genera una activación mayor de, de la lipasa hepática... ...y de la HMG-CoA reductasa. De hecho, eh, se hacen estudios, se hicieron estudios para comparar un TRT con, con orales... Y un TRT con inyectables y otros estudios también en, en cuanto al Wistrol y a la testosterona y se veía que la caída del, del HDL era mucho más dramática si se hacía uso de, del guistrol oral eh, o de otros fármacos orales eh, uh -huh. y que los aumentos de triglicéridos y de LDL eran también mucho mayores con los orales eh, que con respecto a los inyectables. Por eso es lo que comento yo siempre, que para mí como médico, cuando tengo un paciente con hipogonadismo o un endocrino cuando tiene un niño con, con hipogonadismo que tiene que darle una terapia de reemplazo de testosterona, o hoy en día los transexuales, eh, las uh -huh. mujeres que quieren pasar a, a hombres y, y necesitan una terapia... Eh, hormonal, nunca se recurre, se recurre al a, los, a los esteroides orales y siempre se recurre a los inyectables, ya que la, la alteración del perfil lipídico es mayor y luego eh, con los orales. Y luego también el papel del estradiol eh, para relacionarlo con los inhibidores de la aromatasa. Al final los inhibidores de la aromatasa también tienen paso hepático, tienen uh -huh. toxicidad hepática directa, aumentan las transaminasas eh, y aparte de ello esta caída del, del, del estradiol que, que veo en en muchos, en muchos atletas que utilizan inhibidores de aromatasa de forma sistemática con niveles de estradiol bajísimos, con HDLs de 8, de 10, que son unos valores que asustan porque tenemos que recordar que por debajo de 40 ya es un valor bajo de HDL y que por cada punto que baja el HDL el riesgo cardiovascular aumenta entre 1 y un 3%, que, que no es una cifra nada despreciable, teniendo mm. en cuenta el riesgo cardiovascular que tiene una persona con un exceso de peso, aunque sea de masa muscular, con un aumento de la tensión arterial, con aumento de transaminasas, con, con cierto entorno inflamatorio, con aumento del fibrinógeno que hemos comentado, con homocisteína más alta por este uso de esteroides anabólicos. Entonces, claro, al final se junta todo y, y es, es, es bastante peligroso. Y, y no, hay que, hay que, no hay que despreciar el, el, el papel protector que genera el estradiol, de hecho, también hay estudios que comparan eh, esteroides inyectables que aromatizan con otros que no aromatizan y los que aromatizan eh, alteran menos el perfil lipídico por este factor protector que, que genera el estradiol. Por eso, las mujeres, hasta que llegan a la menopausia, su riesgo cardiovascular es menor que el, que el de los hombres y luego, posteriormente, cuando caen estos niveles de estradiol, se equiparan. Además, cuando ellas utilizan o esteroides orales o SARMs, eh, el impacto que tienen en ellas, el perfil lipídico, brutal. es muchísimo menor. Brutal. No, no, es mucho menor eh comparado con el hombre, es mucho más da, difícil. Sí, sí, sí, es brutal, me refiero en, o sea, en, en hombres en comparación con, con las mujeres, sí, sí, claro, por el, por el tema difícil. del estradiol. Uh -huh. Además, en el tema de lo que has comentado, sí es cierto que los SARMs también, eh, por supuesto, afectan el perfil lipídico, pero no es por la necesidad de alquilación sino por, es, es por la activación de la triglicerio hepática y que sí si se cataboliza a través de las mitocondrias esto, estos eh, el HDL. Entonces, sí que baja por la pobre más pobre aclaración, digamos, de ese LDL, sí que se empeora el perfil lipídico, pero los orales un poquito más. Es decir, en ese sentido, los SAMS tienen una pequeña ventaja respecto a los orales. Una pequeña ventaja. Por supuesto, también sí que tienen estrés hepático, pero se ha visto que sobre todo es la alarina aminotransferasa pero bueno, hay, no hay evidencia clara, porque, como sabemos, no hay suficiente evidencia para afirmar muchas cosas de los SARMs, pero parece ser que menos estrés hepático y un poquito menos afectación sobre el colesterol, un poquito. Bueno, ahora, ahora que ha sido el tema de los SARMs, eh, yo recuerdo que en 2020, pues bueno, eh, tú te entrenabas mucho por las preparaciones con SARMs y de hecho tú estuviste eh, ayudando muchísimo en la preparación de de Cris. Ya se preparó con SARM en 2020, le fue muy bien, le fue extremadamente bien. Y es verdad que esto que comentas a nivel de analíticas, pues por lo menos en mi chica no se reflejaba. O sea, el colesterol siempre ha salido perfecto y cuando estaba usando SARS también lo tenía perfecto. Eh, te digo, Juan, en tu caso, bien. recuerda, bueno, que nosotros eh, trabajamos también con una profilaxis. Es decir, eso es lo que comentaremos ahora después. El tema de la profilaxis no es lo mismo eh, pautar, digamos, una farmacoterapia, una terapia, un ciclo, como quieras llamarlo, con y sin profilaxis. Y esto es algo que me gustaría decirlo y lo has dicho al principio del programa, pero ahora tiene más sentido. Andreu creo que es una pieza fundamental no solo en el culturismo español, sino a nivel internacional. Porque nunca ha habido un médico que haga lo que hace Víctor Black, que es patearse toda la bibliografía de suplementos, fármacos y simplemente, digamos, sobre papel, qué es lo que pasa con cada compuesto qué es lo que pasa en el organismo y que de verdad tenga bagaje de medicina y diga, esto es bueno, esto es malo, esto es mejor de esta no, forma, esto es lo no, más óptimo para la salud. Black, no, pero, no, pero no es comparable, Víctor Mack… No, no por supuesto es no es comparable. Es, me, me es un, un timador es un timador de cuidado el Víctor Black, que se pelea con, Mira, con un día de Futurismo. Tiene, tiene mucha pena, es Víctor Black. De madre, es del Valencia, además. O sea. no, no Valencia, todo solucionado, pero bueno, simplemente Víctor Black es una persona que se ha pateado toda la evidencia, por supuesto que ha hecho de negocio de ello y que es un tío que prácticamente no se puede hablar con él, porque si le rebates lo más mínimo prácticamente se caga en tu madre, prácticamente, sí, sí, literal, pero, literal. pero la realidad es que es un tío que se ha pateado mucha, mucha, o prácticamente toda la evidencia que hay sobre farmacología, que tiene bagaje y que, bueno, que está aportando algo diferente y que tiene de verdad sentido. Si queréis, lo, lo comentamos. No sé qué opinión tienes tú, Fran, sí, yo sé pero, que tú lo lees hace tiempo. Pero, pero antes de eso... Eh todos los conocimientos que tú tenías sobre SARMS, y creo que además colaborabas con alguna marca ah, de SARMS, sí, sí. a día de hoy, ¿sigues pensando lo mismo de los SARMS? Porque, bueno, esto es un tema, es un tema que siempre está en las rondas de preguntas. Uh -huh. Estoy seguro que en este directo hay mucha gente interesada en saber tu opinión real sí, sobre mira. los SARMS. La de Andreu ya la sabemos. Yo soy bastante, digamos, imparcial, porque, bueno, con mi chica he tenido buenas experiencias. Luego, uh -huh. en mí mismo, eh, quizá con ciertos compuestos no tan buenas. En fin, ¿qué, qué nos dices a día de hoy de los SARMS? Yo te puedo decir que son situacionales. Es decir, no, o sea, por supuesto, no los voy a recomendar, por supuesto, no son para todo el mundo, por supuesto, tenemos que ser conscientes de lo que dice Andreu, es realidad, es decir, son compuestos que no tienen suficiente evidencia vale. y que aparentemente son tan dañinos como los esteroides a ciertas dosis. Pero vale. pero lo que, sí afirmar, lo que sí podemos afirmar es que a bajas dosis donde presentan Buenos beneficios parece que tienen menos efectos secundarios. Entonces, para un perfil de persona que nunca ha utilizado farmacología o persona que lleva mucho tiempo o persona que simplemente no quiere recurrir a una terapia al uso con todo lo que conlleva, probablemente un uso muy leve de 10-20 miligramos de cierto compuesto, no voy a decir ni cuál, pero digamos, por ejemplo, Ostarine, que es el más liviano y el que tiene más evidencia, pues probablemente... Eh, no, por supuesto que funcionan. Eso creo que no tiene sentido decirlo. Yo llevo cuatro años de vez en cuando, no siempre, para nada, ni lo, y la gente que ha trabajado conmigo lo sabe. Es decir, no recurro a ellos de forma constante ni muchísimo menos, a, a pesar de que he trabajado en las dos únicas empresas que han, que han comercializado SARMS. El, el dinero no es algo que me mueva en esto, la verdad. Yo tengo mi cartera de clientes hace ya mucho tiempo. Tú ya no estás y, con ninguna de estas empresas, ¿no? De, de estoy con Energy Labs, pero yo ah, no, no he ¿Pero por qué? O sea, ¿Por qué tú piensas que no estoy con Energy Labs? Porque no hago promoción. Lo primero es que no lo necesito. Sí, no, y yo, o sea, no lo sé, pero tampoco he visto promoción, entonces digo, igual ya no claro, ya lo sé. Porque, porque yo realmente el cuponeo no lo necesito. Yo hago contenido para ellos, para el tema de redes sociales, para el tema de posts, artículos, vídeos, hago otro tipo de cosas y al final estamos informando de salud, el tema de, bueno, de, de mil cosas que no tienen que, que ver con eso y que al final pues estás está generando SEO, estás generando, eh, digamos, visitas y que al final… Yeah, bueno, un, pero, final además, Labs es una empresa es una empresa muy seria. O sea, ahora, de hecho, es están sacando seria. una claro. línea eh, relacionada con el tema de la salud uh -huh. o, si no me equivoco, con derivados del CPD o algo de esto. Estamos, suena, estamos trabajando en estamos trabajando una línea completamente de salud, el, el nombre es Health, pero con J, eh, marca España, eh, que básicamente es eso, es decir, es una línea de nutracéuticos exclusivamente pensados para salud, porque por supuesto, que hay, por supuesto que hay suplementación en el mercado que es muy útil y prácticamente todas las marcas tienen de ella, pero nosotros vamos a ofrecer ciertas formulaciones muy, eh, digamos, a la Diana a X objetivo, a mejorar pues la salud sexual o a mejorar el perfil lipídico o X eh, puntos a mejorar en la salud. Y bueno, sí, también tenemos una línea de CBD que, aunque la evidencia es mixta, hay bastante evidencia sobre el tema de la ansiedad, dolor crónico. También tenemos una línea de cremas, que también la has visto, pero bueno, al final yo con eh, no tengo ninguna necesidad de lo que quiero decir, yo no tengo ninguna necesidad de decir los SAM son buenos porque no lo son. La testosterona tampoco lo es, y la trembolona mucho menos. Pero son situaciones para mucha El gente. está diciendo en directo que los SAT no son buenos. Bueno, y no, y no hay ningún problema. Es decir, ni, ninguna farmacología claro, bueno. lo es. O sea, ningún, ningún compuesto dopante o que está poniendo nuestro cuerpo a más revoluciones es bueno. Pues es que el paracetamol tampoco es bueno. Claro, es que, a ver, el, tampoco el recomendaría de... tomar paracetamol. Por cierto, que por cierto, yo vivo en Polonia. Aquí eh, se, venden, se venden fármacos hasta en los chinos y te ves el paracetamol en todos sitios es interesante y ahora si quieres más adelante podemos tocar el tema de las diferencias entre preparaciones entre los países porque yo estoy viviendo aquí y veo muchas cosas pero bueno para acabar el tema de los sal simplemente son situacionales y para gente que realmente bueno lo primero que para mujeres me parece una opción súper buena sobre todo los tarines que por supuesto que tiene contraindicaciones que tienes que hacer profilaxis que tienes que hacer analíticas por supuesto pero es una opción muy buena porque puedes alejarte más de digamos de los efectos indeseables y que se androgenice la mujer y, y para muchas personas que, pues, que a lo mejor no, no quieren hacer uso de, de, digamos, un ciclo completo y que realmente con un compuesto y con una leve profilaxis le puedes dar un muy buen extra al físico si esa persona de verdad entrena bien y hace una dieta acorde a, a digamos, al objetivo. En, lo que pasa es que en los últimos, protocolos, los, los últimos protocolos de SAR que yo he podido ver, eh, ya se incluye directamente una base de testosterona pequeñita, pero se incluye una base de testosterona y de hecho, creo que tú lo estabas haciendo así y claro, esto mira. hace años no era tan así, era en plan, bueno, pues mira, planteo el uso de Ostarine, vamos a decir nombres, Ostarine con Cardarine, eh, uh -huh. LGD, pero ahora, ahora no, o sea, ahora hay una base de zona porque quizá con el tiempo no se ha visto que faltaba esa base androgénica, puede ser. Es estrogénica la base que hace, la, la base que hace falta, ¿qué pasa? Que, bueno, esto lo seguro que Andreu lo ha comentado, estoy casi seguro, hay, digamos, un balance entre andrógenos y estrógenos. Es como el tema, por ejemplo, de la ginecomastia. La ginecomastia no es por exceso de estrógeno, es por exceso el de disbalance. estímulos. Exacto, es un exceso de estímulos pro-ginecomastia y anti. Y los andrógenos son anti-estrógenos. O sea, cuando hay un exceso de estrógenos circulantes, se reduce, perdón, un exceso de andrógenos, se reduce el de estrógenos. Entonces, simplemente por añadir masteron, primogolán, oxandrolona, estás utilizando prácticamente un inhibidor de aromatasa, sin darte cuenta. Pero si está en muy moral, de moda el método de Víctor Black. Correcto, correcto. Bueno, es el anti, él es anti-SARMS, es, anti es decir, al final sí. Víctor Black tiene cosas muy buenas, ahora los comentaremos si quieres, y otras cosas que no estoy de acuerdo. Pero bueno, al final, eh, el tema de añadir una base de, de estrógenos eh, es, es muy importante porque al final, a partir de la semana 5 o 6, se va a ir catabolizando poco a poco, el estrógeno llegará a un punto donde sí se va a percibir por supuesto, bajada de líbido y también incluso problemas de tensión arterial. Y ahí viene parte del empeoramiento del perfil lipídico también, porque hay unos, un, un estradiol muy bajo. Pero yo aquí, aquí en primicia, yo os regalo un protocolo, un protocolo que hace tiempo se pensaba que el DHEA podía servir y yo lo estuve utilizando, pero mucho mejor funciona eh, utilizarlo en conjunto con clomifeno. Mucho mejor. De hecho, el 25 miligramos de clomifeno es lo que se utiliza en TRT. Digamos, para igualar la secreción normal de la testosterona. Sí, porque aumentas sí. testosterona y al aumentar testosterona aromatizas y aumentas el estradiol, claro. Sí, pero no aromatiza suficiente como para inhibir el eje. Entonces, sí, no, no, no. no. no de, de hecho, no inhibes el eje porque tú lo que estás haciendo es bloquear el estímulo del estradiol sobre el eje. Por eso mismo claro, no lo inhibes. Y una, una ventaja, ahí está, Andreu, una ventaja que tienen los ARMS es que no inhiben por parte del estradiol. Entonces, lo que estás haciendo es, por una parte, inhibir un poquito por eh, andrógenos, a, a nivel de hipotálamo, inhiben un poquito y eh, le estás dando el estradiol suficiente a través de la testosterona por el clomifeno. Entonces, lo que estás haciendo es como una especie de TRT, donde lo único que tienes que hacer es, cada 3-4 semanas, hacer una analítica, ver cómo está el testosterona, LH y FSH, y si tienes que elevar un poquito el clomifeno, lo, lo elevas, y si ves que se te va un poquito para arriba, metes un poquito más de sarmo. Entonces, sí, digamos el problema, que… Son... El problema que yo le veo al clomir de forma mantenida en el tiempo son las alteraciones a nivel oftálmico, que al final hay mucho sí. riesgo de cataratas, de degeneración uh -huh. de la retina… Todos oh eh, los seres, Genera, oh que los seres. genera mm, el tamoxifeno también, que la gente sí, también… Oh los seres, que todos los Paracetamol uh -huh. y también, sí que es verdad que menos que el Clomid, pero, pero el tamoxifeno también genera alteraciones a nivel de, de, de la uh -huh. retina, a nivel del ojo, y eso, pues bueno, a mí… Incluso ¿El alteraciones al estado del ánimo. Eh, problema, a mí lo que me causa, o sea, yo… Esto, esto es mi opinión. Tú ya sabes, Julio, que yo… Bueno, y Fran lo sabe, que a mí el tema de los AMS no me convence porque veo, pienso que son menos efectivos que, que al final la testosterona. Eh, pienso… Dime, dime, verdad Sí, mira, eh, esto es una cosa que yo también tenía mis dudas hace tiempo y aquí yo me tengo que retractar y darle la, y darle la, la razón a, a Roberto Castellano. Cuando él defendía que no era posible, cuando él decía que no era posible, eh, digamos construir un físico a base de SARMS porque mmm, él lo había comprobado por sí mismo, que sí que son efectivos, que te pueden llevar a un punto de competición, él lo hizo, pero eh, no puedes construirlo porque digamos que no son lo suficientemente potentes. Y es que eh, hay una, bueno, tú Andrew lo, conoces, lo sabes 100%, todos los fármacos tienen una dosis por la cual, una dosis límite, dosis efectiva, digamos, pues hay un margen. Llegado a cierto margen, pues algunos... Eh, por cada miligramo, pues la efectividad baja un poquito. En el caso de los SARM, a partir de 30, 40 miligramos, la eficacia cae en picado. No y aumenta la toxicidad. Claro, es decir, y aumenta la toxicidad, correcto. Entonces, no estás percibiendo nada extra y lo único que estás consiguiendo son efectos secundarios. Claro. Entonces, no te interesa en ningún caso irte más allá de 30, 40 miligramos de SARM. El tema de combinaciones no lo sabemos porque no hay estudios, pero irte más allá no te trae nada y con esa cantidad le puedes conseguir un, puedes conseguir un extra eh, de kilos en volumen. Te puedes quedar más seco en definición y quedarte muy guay. Para una persona que lleva ya base muscular le va a dar un extra bastante bueno, pero no más allá. Es decir, el hecho de construir un físico a base de SAMS es algo que yo sobre papel veía hace años y yo decía, hostia, se podrá. Lo, y yo tengo mucha práctica con ellos. No se puede construir puramente a base de SAMS. Lo puedes tratar también como un oral más, lo puedes tratar como un oral una terapia, como un extra, y te puede aportar durante toda la terapia. Yo, por ejemplo, cuando no le quiero aumentar más inyectables, pues mira, 20 miligramos de RAD 140, por ejemplo, pero sin más. Es decir, al final, sus son bastante limitados. Son útiles y están ahí y son, por sustancias, interesantes. Sobre el papel de los estudios, se soñaba, es decir, todos los investigadores soñaban con con encontrar un compuesto que tenga las bondades de la testosterona sin los, sin los efectos negativos, pero por ahora no lo tenemos. Claro, pero es que esto, por ejemplo, mira, por eso yo digo lo del desconocimiento de estas sustancias, y es por lo siguiente, por ejemplo, mira, eh, con la trembolona, hasta hace poco, se pensaba que tenía efectos SAR, ¿no?, por, por el hecho sí. de que no aromatiza, pero sobre todo, no, no por eso, sino por el hecho de que, de que no, no aumentaba el crecimiento prostático, no aumentaba el tamaño de la próstata, por ejemplo. Esto es con que, los tanto el tema, el tema de la... Bueno, es que saco un tema que es interesante, que es el tema de la selectividad de tejido. Y eso es algo que se ve en casi todos los, en casi todos los compuestos. Es decir, a ciertas dosis, casi todos los compuestos prefieren el músculo esquelético antes que pues, dar estrés, estrés a través de los andrógenos a otras estructuras orgánicas. Pero es que eso ocurre con casi todo, no solo exclusivo de los SARMs. Sí, pero yo lo que me quería referir, Julio, es que, por ejemplo, la trembolona sí que se pensaba esto... Eh, y, a, y ahora en estudios recientes se ha visto que el cultivo de células in vitro Con testosterona, con células prostáticas Aumentaba el tamaño de estas células prostáticas, y aumentaba el PSA Por eso mismo digo que a lo mejor lo que creemos ahora mismo de los SARMS Porque realmente al final están comercializados para investigación en animales sí. Para uso en, en uh -huh. veterinario, no están, no están comercializados para uso humano Que a lo mejor lo que creemos ahora mismo que no tiene eh, perjuicio sí que, sí, que, sí que puede tenerlo es por, es por eso por lo que yo soy Mm, me cuesta mucho el, el abogar por los SARM, es por, por, el, Vamos por a esa falta de conocimiento, de porque lo que creíamos en ciertas cosas, por ejemplo la trembolona, que no producía este crecimiento, sin embargo ahora sí que se ha demostrado que puede aumentar el tamaño de la próstata y ese efecto SARM que se, que se creía inicialmente, o por ejemplo la testosterona, antes se pensaba que, el, que la testosterona para pacientes con, o sea en TRT, para pacientes que habían tenido cáncer de próstata ya no se podía dar, por eso a lo mejor se podía abogar más por el, por, por el efecto SAR, ¿no? Se podía buscar por estos, por estos fármacos, pero sin embargo, en estudios recientes se ha visto que hay un, un límite de saturación. A partir de, creo que son 8 nanogramos, mililitro de testosterona, ya no aumenta más el PSA. Incluso eh, las, guías, eh, las guías americanas cuando se hace un TRT no indican que se tenga que hacer un seguimiento con PSA, es decir... No, no hay un mayor riesgo de cáncer de próstata ni de hiperplasia benigna de próstata. Incluso en pacientes que han tenido cáncer de próstata se, se, se ve que en aquellos pacientes, se, se, se hizo por ejemplo un estudio de seguimiento de seis años, se dividieron a, a dos grupos de pacientes, unos que se les daban TRT y otros que no, porque al final estos pacientes desarrollaban un hipogonadismo por el tratamiento eh, eh, del, del, del, de la próstata y porque se daban fármacos antiandrogénicos, y se veía que aquellos pacientes con hipogonadismo tenían más riesgo de recidiva, es decir, de volver a tener cáncer, Incluso cánceres más agresivos que aquellos en los que se daba TRT De hecho, incluso no se limita ya el TRT a pacientes con cáncer de próstata Por eso mismo a mí me cuesta el tema de los SAM, sabes, Porque le veo, le veo muchas más limitaciones que a, que a fármacos que ya son conocidos no, Como sería el caso de la testosterona, el primobolan, Otras sustancias que han sido durante mucho más años estudiados Es como que yo sé lo que puede causar en el organismo Puedo esperarlo, puedo analizarlo Si hay efectos adversos puedo intentar tratarlos Porque sé por lo que están producidos con, el, con los AMS me da más miedo en ese sentido, porque no sabemos muy bien aunque qué es lo que puede pasar. No, por supuesto, tu posición es la que tiene que tener un médico, por supuesto, y al final nosotros como preparadores tenemos que tomar lo que tú dices también en parte como referencia, es decir, por eso yo comentaba que tu presencia como ficha, digamos, en el juego, que viene a ser el… El amplio espectro de preparadores entre los países a mí me parece muy, muy importante. Y, por supuesto, pues el tema de este programa me parece algo determinante. Es decir, y que a lo mejor yo me tengo que retractar, ¿eh? que a lo mejor este programa lo hacemos dentro de 20 años y te tengo que decir: Mira, Julio, te doy la razón, los Samsung son superiores. O sea, es que yo no, yo no me que Yo en ningún momento he dicho eso, ¿eh? En ningún no, momento no, no, no. Me refiero que yo no, no, me, no me posiciono como lo hace Víctor Black, de decir, yo tengo la verdad absoluta porque yo soy médico y tengo la verdad absoluta y lo que opinan los demás no vale una mierda, no. Porque eso mucho que más inteligente. Es que, yo lo que digo es que por el momento, con la evidencia que hay, mi recomendación es… Que los arms serían la última opción junto con los orales Esa, O sea, este sería Pero que a lo mejor dentro de 20 años Cuando se han investigado más, cuando se han hecho usos en, en humanos Cuando se han hecho eh, estudios Lo veo difícil que se puedan hacer Pero bueno, a lo mejor en algún país se hacen eh, A lo mejor tengo que decirte, mira Julio, te doy la razón Y los arms son menos perjudiciales que, que los inyectables Pero por el Ahí momento ¿Te puedo decir esta... algo? ¿Conoces a Gerard? ¿Doctor Stacking? Sí. sí, sí, Sí, bueno. sí, sí, he hablado con él alguna vez, sí él, de hecho, él comentó la, como dos semanas antes que tú el post de la espansozoclina, eh, el tema del farmacoeste para daño renal. O sea, él está muy en consonancia con lo que dices tú y prácticamente manejáis, bueno, manejáis la evidencia que hay. Y, aparte, trabaja conmigo, en mi equipo, es un crack. Pues eh, probablemente eh, sea uno de los diseñadores del de estudio más grande sobre SARMS, que se va a hacer prácticamente en el mundo, porque está hablando con uno de los, digamos, de bueno, los diseñadores, no me acuerdo el nombre la verdad es de Países Bajos, pero van a diseñar un estudio amplio bien hecho, con, con una muestra grande sobre SANS en eh, personas que ya han utilizado farmacología y personas que no han utilizado farmacología para que no haya, digamos que haya una muestra, digamos, heterogénea y de aquí a unos años probablemente tengamos muchas respuestas gracias a él, así que bueno él está ahí haciendo el MIR, está estudiando para, para ser cardiólogo, así que desde aquí, un saludo a Gerard, que la verdad es que tenéis, mucho tenéis mucha tela los médicos para lo que luego os dan. Así que eh, yo lo que sí quería comentar, pues eso, que mi posición es esa, que realmente son muy situacionales, que pueden tener beneficios, que por supuesto no son y no, pues ni muchísimo menos. Esto es algo que la verdad es que me da un Es que, que también yo creo que eso es el problema. De cómo se, han, cómo se ha intentado vender los SAMS, a mí me parece muy bien y muy inteligente tu postura, al final tú los has utilizado, has tenido buenos resultados, confías en cierta medida, por eso dices que son situacionales en ellos, pero sin embargo no dices son inocuos, no tienen inhiben el eje, no te alteran las transaminasas... Porque inicialmente se vendió como eso. Por, eso, por eso luego hubo mucho rechazo por otra parte de, de la comunidad del, del sector fitness o del sector del culturismo, porque claro, tú lo que no puedes vender es algo como inocuo cuando realmente sí que tiene ciertos efectos adversos. Entonces claro, sí. a mí me parece muy inteligente lo que dice Julio, es decir, mira, yo confío en ciertos momentos, creo que pueden tener sus, sus beneficios, creo que pueden tener sus usos, pero sin embargo no niegas. Que tengan efectos adversos, como hacen otras, otras personas, simplemente por interés económico. Eso es lo que me parece a mí deleznable, el, no, el eso... saber que hay algo que tiene un efecto adverso y que por tu interés económico tengas que decir: No, no, no, esto, esto no es así. Claro, no, no, por supuesto. Por ahí, yo... volviendo, volviendo al tema volviendo al tema de Víctor Black, ¿qué opináis del, del famoso protocolo que, según él, incluso John Jewett, no lo está enseñando en su universidad, está la J3, que, bueno, así a grosso modo, para que la gente lo sepa, Sería una dosis baja de testosterona durante todo el año, no estamos hablando del clásico ciclo de 6, 8, 12 semanas, sino todo el año ir incrementando esa dosis progresivamente hasta que el estradiol empiece a irse de rango. Entonces se incluye un derivado del DHT, como puede ser primobolan, Masteron, en una dosis baja. Se va incrementando este hasta que no se produzca ese desequilibrio androgénico-estrogénico. Y en función de eso, pues se corta o no se corta el ciclo. O sea, que te puedes tirar todo el año. Completamente on Que a fin de cuentas, pues bueno, bajo mi punto de vista eh, Es una inhibición del eje Ya sea parcial o casi total No hay que eh, la toxicidad es, es dosis y, y bueno. La toxicidad Es dosis dependiente y tiempo dependiente Entonces, cuanto más tiempo estés A dosis supra, peor <risa> O sea, eso a mí me parece me, No me parece un, una buena recomendación O un safer use Como como quiere hacer él Creo Yo que no me hay me... creo que no hay uso seguro Del de, de anabólico Y... Re, y Decir que, que esto es un uso seguro, a mí me parece... No, es, me más, es más que esto, al igual que el protocolo que ha comentado Julio antes de, de utilizar clomifeno diariamente, son protocolos que se están haciendo. O sea, a mí me llegan chavales haciendo sus protocolos y están todo el año on con esos protocolos porque se supone que es un método seguro. Y, y bueno, yo me he encontrado chicos con los niveles de texto muy altos porque están usando... ¿Qué estás usando? Clomifeno y cada, y cada tres días HCG y demás. Y digo, pero ¿por qué? O sea, si tienes 20 años y estás bien, ¿por qué estás haciendo uso de esos protocolos? Y esto es más no. común de lo que parece. Sí, no. Pero yo creo yo que tiene, tiene luces y sombras. Yo, yo el, tema de, el tema del clomifeno lo comentaba por el tiempo que tú estés con el SARM, el tiempo, el tiempo que tú estés con el SARM, utilizar clomifeno, por una parte, para mantener el estradiol estable y que no percibas efectos secundarios por el estradiol bajo, y por otra parte, está reduciendo en parte la inhibición que genera, que genera el SARM. Por, probablemente no necesites PCT, después de, de, de, de interrumpir el SARM. Lo lógico es pues, hacer, lo que digo, un seguimiento muy exhaustivo, dos, tres, cuatro semanas y seguir el protocolo hasta que puedas cortar y te olvidas. Pero de ahí a estar todo el año para nada, para nada. Sí. O sea, y lo que comentas tú eh, del tema de Víctor Black, Víctor Black tiene cosas muy buenas. Hace profilaxis, hace muchas analíticas, se centran, exprimen el entrenamiento. ¿Tú has visto cómo entrenan los de Calum, de, de, de sí. Muscle Mentors? Sí. Eso se entrenan, sí. queda da gusto, queda gusto. Sí. Eh, no utilizan ni trembolona, ni nudos de aromatasa, ni orales. Eso, Todo eso está bien, pero ese, ese modo de estar, pues eso, todo el año o seis meses y no lo veo. O sea, yo tampoco lo veo. Además, no sé si coincides tú, Frank, conmigo, pero yo dudo mucho que se puedan construir el tipo de físicos que se construyen en el culturismo a las edades tan jóvenes que se están construyendo ahora con dosis de 250 de texto. Lo veo ineficiente. Es preferible, no estamos hablando que sea preferible utilizar más, sino que en un espacio de tiempo aprovechemos todo para hacer las cosas bien. Totalmente. Utilicemos profilaxis, tengamos controlados todas las variables y ahí aprovecharlo todo al máximo para generar la mayor masa muscular o previa competencia para salir lo mejor posible. Y después, bajo mi punto de vista, por ejemplo, lo que tú has dicho de salir de competencia y quitarlo todo, yo no lo hago así. porque qué? Cuando los andrógenos están altos, se aumenta mucho la lipólisis. Cuando tú retiras los andrógenos, y hay unos andrógenos muy bajos, hay un, hay un entorno lipogénico. Es el entorno perfecto para que empiece a coger grasa como un cerdo. Y encima, Exacto. si sales de competencia y empiezas a comer y, a comer, y a comer, te vas a poner hecho una vaca. En cambio, si tú arrastras un poquito más la preparación, dos, tres, cuatro semanas, que ese rebote lo coja bien, y ahí empiezas a retirar. Mira, os voy a contar... ¿Cómo hago yo la retirada de fármacos? Y según, eh, según, bueno, fisiológicamente tiene mucho sentido. Es retirar los andrógenos en escalón. Cada, eh, con cada salto que tú haces de dosis de andrógenos, se van percibiendo muchas cosas a nivel fisiológico. Pues más, digamos, más señalización de ARNM, al final se, se traduce en más síntesis proteica. Entonces, si tú reduces, digamos, estas dosis gradualmente, lo que se va a percibir a nivel de composición corporal es mucho menor. Entonces, en vez de coger, en vez de hacer blast and crease, sería en todo caso hacer blast, hacer una especie de escalón, pum, a la mitad, y ya meterte en TRT y ahí salir. O quizás ni TRT, directamente, por ejemplo, si estamos hablando de un ciclo, de un gramo de testosterona, lo cortamos a medio gramo, dos, tres semanas, lo volvemos a cortar por la mitad, dos, cincuenta, dos semanas, y ya, TRT. Pero si tú cortas de golpe, lo que va a pasar probablemente es que eh, percibas todos los efectos secundarios. Y, bueno, el efecto secundarios de tener la desostro no baja Sí, de hecho, el, el postciclo realmente no es para recuperar antes el eje, que la gente está muy equivocada. La gente Exacto. dice, no, no, no he recuperado el eje porque no he hecho postciclo. ciclo no, El eje lo recuperas cuando se aclaran las sustancias y tu organismo se reinicia. El, el, el, el, el principal motivo del postciclo ciclo es para, la man, para mantener esas ganancias, para... Eh, favorecer una síntesis eh, endógena de, de testosterona, pero eh, externa, es decir, que tú lo estás metiendo HCG o clomifeno, estás forzando al testículo de forma artificial a que produzca una síntesis de, uh -huh. de testosterona para, para eso, para mantener un entorno hormonal adecuado y sobre todo para que las ganancias musculares no se vayan, pero también para el aspecto anímico, porque también pasar de estar de un gramo de testosterona a de repente estar inhibido con unos niveles de estradiol altos, encima te aumenta la prolactina... Eh, pues, evidentemente, en, <ríe> anímicamente estás destrozado. Eh, la, la libido baja, lo que tú dices, eh, el rebote a nivel, a nivel calórico. Pero, claro, eso, eso no, no, no, no, no, no quita que haya que parar. Es que, al final, lo que defiende el modelo de, de Víctor Black es ¿no? el Blast and Cruise continuo, el Blast y luego cruise, Blast y luego y a... Cruyff. Víctor Black es seguir jugando, seguir jugando con fuego con intención de no quemarte, pero estás jugando con fuego. Entonces, claro, y el, lo, el lo que, que vende va, es, yo te añado para, para esto... Para la y... la Bien, o sea, a mí me parece me parece muy bien lo que hace Víctor Black en cuanto a concienciar de, de hacerse analíticas, de cómo hacer un, el postciclo, de no usar inhibidores de aromatasa, de intentar no usar orales, de intentar quedarte con los, con los fármacos más estudiados y más conocidos, que es lo que yo siempre que, es lo que yo siempre digo, al final por evidencia. Lo que más conoces, pues bueno, sabes más o menos lo que te puede afectar y, y qué es lo que te puede pasar. Eh, pero eso no. Pero luego tiene sombras, tiene sombras que es, pues que al final él piensa que está haciendo un, un uso seguro y no hay uso seguro, no puedes vender que hay un uso seguro. Cuando hay uso, además, cuando hay uso ya que, no hay salud. Los, los atletas de más nivel que yo he conocido, luego no siguen para nada las premisas de Víctor Black. O sea, lo que defiende Víctor Black eh, no se lleva a la práctica por los mejores atletas de, del mundo. O sea, si vosotros veis preparaciones de grandísimos preparadores, eh, más allá de que se demonizan, por ejemplo, los inhibidores de Aromatasa, son muy protagonistas en las últimas semanas de la preparación. Eh, derivados del DHT en su justa medida se ponen con las nubes unidos a inhibidores de la aromatasa. Eh, los, el, el, la dosis de testosterona total, pues, de mucho nivel, Frank, no Frank. es baja. O sea que al final, Pero, de la teoría, a la práctica, mmm, ¿con qué nos tenemos que quedar de todo esto? La cosa, Fran, es que yo he visto, seguro que tú también has visto preparaciones de muy alto nivel, de Olimpia, por ejemplo, seguro que las has sí. visto. Yo las eh. he visto también y muchas de las cosas es que eh, es difícil de decir porque digamos que hay una un poco de falacia falacia de autoridad cuando le dices este tío que ha ganado un olimpia por ejemplo en men Physic y que tiene siete sí. atletas en men Physic le sí. manda a beber el winstroll oral a los sí. atletas sí. Sí, lo a beberlo a beberlo sí, sí, sí. has escuchado sí, bueno, sí. se supone que es un 17 alfa alquilatado y tiene la misma absorción según este preparador pero se ven cosas muy locas. Es lo que te quiero decir, que se ven cosas muy locas a mucho nivel y se siguen haciendo. Y entonces, cuando tú llevas un cuerpo tan al límite con, pues eso, 10, 20 unidades de hormona de crecimiento, un 4, 6 gramos de esteroides, prácticamente, hagas lo que hagas... Te va a ir bien. <risa> claro. Entonces, por supuesto... Pero creo yo lo veo. que haya yo, lo veo, yo lo veo de otra manera, ¿eh? O sea, no lo veo... En plan, llevas 5 o 6 gramos y por eso te va a ir bien. Creo que te va a ir bien porque tienes la predisposición genética para que te vaya bien. Sí, no, esto aparte, eso aparte, Fran. No, pero que realmente no, no tendrías los resultados... Pero esos resultados no los tendrías si no tienes esos 4, 5, 6 gramos detrás. Eso es una realidad. Es decir, llegado a ese punto, luego, luego está ya el ojo de, pues de la puesta a punto, de la diuresis, de la carga... Todo esto también eh, un buen preparador da en, da en, el, en, en la tecla con, con ese tipo de cosas. Porque al final entre Big Ramy, entre Phil Heath, entre Jay Calder entre... Entre toda esta gente, al final todo el mundo eh, en épocas diferentes han usado más o menos las mismas sustancias y las mismas cantidades, que y hoy en día no de se de hace nada que se la... hacía antes. Claro, otra cosa de las que comenta Víctor es el tema, bueno, y esto es esto es, es un hecho, de que no hay realmente gran diferencia entre compuestos respecto a la potencia. No. Lo que sí hay diferencia es en toxicidad. Sí, eso sí, eso desde el luego. Tema, por ejemplo, de por eso, la por eso yo siempre lo comento que no, hay, que no hay sustancias imprescindibles por el tema de la boldenona muchas veces. Que la gente se piensa que la o, o la o la hormona de crecimiento o la insulina, que hay gente que se piensa que, que hay sustancias que son la panacea cuando realmente al final no es eso. Al final más o menos todos usan lo mismo y lo que, lo que cambia realmente es lo que te comenta Fran, la genética. Es esa genética la que te va a hacer llegar a ser Phil Heath, llegar a ser Jay Cutler, llegar a ser Ronnie Coleman o pues quedarte en un buen nivel o estar ahí peleando por por puestos es al final los compuestos más o menos las preparaciones todo el mundo al final de una forma o de otra conoces a alguien que conoce a alguien que te puede pasar la preparación es decir no es nada secreto al final yo he visto igual que vosotros preparaciones de gente de ese nivel y al final entre eh, gente de ese nivel de un preparador y de otro las diferencias son escasas que sí que uno entrenado de una forma otro entrenado de otra otro afronta la carga de una forma otro la afronta de otra pero lo que es la farmacología en sí prácticamente todo el mundo utiliza las mismas sustancias. Entonces, creo que la diferencia no es eso, porque al final todos utilizan dosis muy, muy altas, prácticamente las mismas, eh, que parece que se las han al mismo preparador. A mí a, mí a veces me, me hace risa porque digo, ostras, esto, esto es lo mismo que he visto de, de otro. Pero, pero al final es que lo que cambia es la genética. Es lo que, lo que hicieron tus padres. Entonces, no todo lo que dice Víctor, entonces, es práctico. <risa> no, yo Es, lo, es hecho, lo que... pienso Ah no, sino, al final Víctor luego no tendría a todos los campeones, ¿no? Si, si fuera exacto, tan bueno sí, como, él, como él dice que es, ya no solo a nivel de salud, sino a nivel de rendimiento, los tendría a todos en el Mister Olimpia. Y la realidad es que campeones no lleva ninguno. Lo que está pasando, y, y está loco perdido y está cagándose en todo, es que mucha gente está <ríe> entrando en su plataforma, está cogiendo lo mejor de su método y está utilizándolo y no lo está promocionando. Es decir, él no, es, no tiene muchos atletas, lo que él es coach de coach. ¿Sabes? Entonces, esa gente coge de su método lo que le interesa, la profilaxis, la salud, tal, cuatro o cinco cosas, la elección de compuestos y alguna cosilla más, y, a, y, a, y él no tiene atletas buenos. Entonces, los de Muscle mentos, John Hewitt y toda esta gente está haciendo un pastón a su costa. Y es lo que… Está como una cabra. Está como una cabra y lo, lo ves posteando. Pues, es es de... No, eso quiere decir que es poco inteligente, ¿no? Que se no, jugar no de otra manera, porque cuando tú vas Claro, cuando tú le haces un comentario y te hace un post de tu comentario, a otro comentario de forma muy mal educada, pues lógicamente es un tío con, con algún tipo de problema o, o que realmente tiene habilidades sociales cero. Y el manejo de, pues, de su negocio, pues a lo mejor, bueno, le podría ir mejor, seguramente. es estar... Es como si yo ahora, Julio, te hago una historia de a ti antes de que vengas al programa, eh, criticándote a ti por lo que comentas de los Pues Bueno, yo si tengo algún problema contigo, lo hablo contigo en privado, lo debatimos como dos personas adultas, irracionales. Tú me das tu, tus opiniones, yo te doy las mías. Yo no creo que yo sepa más que tú en nada. Cada uno sabe lo que sabe. Es médico, cabrón. Cállate la boca, eres médico. No pero, no, pero me refiero que no me creo superior a nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? El problema de este tío es que sí, él se cree que, es, que tiene la verdad absoluta, sobre todo. Sí. Entonces, eso, ese es un problema. Por eso tío, él te, tiene... enfrenta, te enfrenta con la gente y, al final, hace que en algún momento te desplacen. Porque, al final, el tener buena relación con la gente en el mundillo es lo que te hace poder prosperar y que la gente recurra a ti, que la gente… Te, te hable de ti y, y recomiende tu método o que recomiende tu plataforma incluso te mencione de forma desinteresada pero claro si tú lo que haces es luego te metes con, con, con ellos directamente <risa> pues ellos se meten lo aprovechan se van y ya está y, y claro. de ti no saben nada chicos volviendo temático, bueno sí. di Julio di con esto cerramos no, no, no, no, no, yo lo único que quería comentar que creo que eh, yo personalmente yo estoy viviendo aquí en Polonia tengo mucho contacto pues, con gente de, de aquí de Polonia, de los, países, de los países de aquí alrededor, de Ucrania. Y no os podéis imaginar la diferencia que hay respecto a... Bueno, de la calidad de la... De la sí, te ha sido un poco, Fran. Que digo que no os podéis imaginar la diferencia que hay de, bueno, del, nivel, del nivel, digamos, de, de las terapias al nivel que nosotros manejamos. También de América Latina. Tengo muchos clientes de América Latina y es increíble lo mal que se hacen allí las cosas o sea, yo pegar un tiro al aire por lo bien que estamos haciendo las cosas en los últimos años en España, que somos que digamos que somos pioneros en salud dentro del culturismo, más quizás que Estados Unidos, porque siempre, siempre nosotros hemos mirado a Estados Unidos como la referencia pero ahora mismo en suplementación y en salud estamos por encima, y eso es lo que yo vamos, lo, lo, lo afirmo lo afirmo Si os parece, para resumir un poco el, el tema principal del vídeo, que era del directo perdón, que era el perfil lipídico. Vamos a resumir eh, los suplementos que os parecen más interesantes para, para poder controlarlo y ya me dais vuestra opinión de las estatinas, ¿vale? Porque por ahí alguien lo ha preguntado y no hemos dicho nada referente a ellas y creo que es bastante importante, ¿no? Hablando del perfil lipídico. Así que, Julio, suplementos que a ti te parecen interesantes y ahora que Andreu complemente. Vale. Eh, bueno, hay varias vías para, digamos, mejorar el perfil lipídico. Podemos eh, reducir, digamos, la… la... La, la absorción, como he comentado, de los fitoesteroles. Sería de un, un, un gramo y medio a dos gramos y medio al día. Se pueden suplementar. Eh, luego tendríamos la… Bueno, es una vía que se llama la expresión del, del, del transporte apk 1 del transportador apk 1 que es el telmisartán, el ajo crudo, el, el cardarine. Digamos que esa siempre la vamos a utilizar casi siempre en, en usuarios de farmacología porque al menos un poquito de sí vamos a utilizar, por lo que por ahí vamos a mejorar el perfil lipídico un poquito. Luego el tema del catabolismo del EDLL a través de la berberina, también me parece algo bastante básico. No quizás para todos los perfiles, pero es una vía que funciona muy bien. Luego tendríamos eh, el extracto de olivo, no sé si tú lo conoces, Andrew. Bueno, supongo que sí lo sí, conoces. Sí, sí, sí. lo eh, conoces. De 50 Cmg, eh, porque posee… Ay, eh, el, es, un, es un… Es un… Perdón. Eh, ay, me he trabado, tío. <ríe> bueno, el, el componente activo básicamente eh, eh, reduce la peroxidación lipídica y eh, aumenta, el, eh, aumenta el HDL y reduce el LDL que es algo bastante difícil, aumentar el HDL, por lo que sería, digamos, de, los, de mis preferidos, mucho más allá que aumentar el consumo de omega 3, que se ha visto que realmente eso no tiene, no tiene mucho impacto, quizás un poco el aceite de krill, pero realmente el aceite de olivo, digamos, como complemento de antiperoxidación, sería el que más, junto con los fitoesteroles y la nantoquinasa, para mí sería el trío, digamos, ganador, en cuanto a manejo del de perfil lipídico sin estatinas, si sí, digamos, yo no sé qué opinas tú, Andreu, de las estatinas, pero yo creo que son algo muy situacional, muy situacional para realmente pacientes que están muy jodidos, para personas que tienen un, un, un colesterol eh, total, sobre todo colesterol total y LDL muy muy alto, porque realmente es un, es un tratamiento que no pueden mantener a lo largo del tiempo, porque tiene muchos efectos secundarios en el caso de que utilizáramos, pues utilizaríamos monocolina K en forma de laura rojo, junto con Junto con. Coenzima Q10. Coenzima Q10, correcto. 50-100mg de coenzima Q10 junto a 10, 10 o 20mg de, mo de monocolina K, perdón. Eh, al final lo que estás haciendo es inhibir eh, una de las producciones principales de colesterol, pero lo que estás haciendo es tapar el grifo. Es decir, al final estás reduciendo la producción total de colesterol y para mí no es, no es de las vías más interesantes. Hay muchas mejores vías para, por una parte, estamos impidiendo la absorción. Con, con, la, con los fitoesteroles, por otra parte el subcatabolismo con la breverina y por otra parte estamos eh, reduciendo la, la capacidad de, de, de producir lo que viene siendo la aterosclerosis con la natoquinasa. Además estamos ayudando a producir eh, más HDL tanto con el extracto de olivo con como con el Telmisartán, o incluso podríamos recurrir a consumir ajo crudo que contiene alicina, que utiliza el mismo sí. transportador, utiliza el mismo sistema, que es el APK1. Entonces, yo lo veo lo veo para mí. Ahora, Quizás la la como... alicina, licina, si tenéis novia, no, no lo toméis. ¿eh? Correcto. O sea, duráis una semana. <ríe> importante Literal. también el tema de importante dejar el cortar el, el, el, el ajo y dejarlo que rebose 5 o 10 minutos porque se tiene que oxidar un poco. Para que la aliina eh, sea, digamos, se convierta en alicina. Y que tiene que ser crudo, que es termolábil, eso también es tiene importante. Que ser, tiene que ser crudo, no vaya el ajo negro. Y bueno, eh, más allá de eso, pues no sé qué tendrías tú que comentar el tema de las, de las estatinas. Bueno, yo añadiría la niacina que no hemos comentado. Sí, no, sí, mucha, sí, sí. Para aumentar, uh -huh. De hecho, para aumentar el HDL es lo que más, de lo que más funciona eso, el aceite de krill. Bueno, eso, perdón, eso, eh, la niacina, el, el, el extracto de ajo y luego uh -huh. también como fármaco de lo que más aumenta son los fibratos. Que los fibratos, primero que el Sí, se utiliza para el tratamiento de, de los triglicéridos, uh -huh. eh, igual que el omega 3. El omega 3, no, a nivel del, del perfil lipídico, quitando los triglicéridos, parece que no tiene mucha mucha influencia, así que bueno, es pues bueno antioxidante, efectos sistémicos beneficiosos generales que tiene aparte del control uh -huh. de los triglicéridos. Pero para la para CDL, el, el tema de la niacina, que hay mucha gente que aún sigue utilizando eh, la nicotinamida o el uh -huh. exanicotinato de inositol, que es la Flux Free, que esa prácticamente no hace nada. No vale además, para nada y genera, estrés hepático, y genera estrés hepático. Exacto. Es importante eso, que genera estrés hepático y que en ciertas personas puede incluso generar resistencia a la insulina, porque aumenta los niveles de diacilglicerol a nivel hepático eh, uh -huh. y, y aumenta la liberación de glucosa por parte del hígado. Entonces, esto también eh, hay que controlarlo. Es decir, cuando damos niacina, hay que vigilar tanto las transaminasas como con la, con la resistencia hecho, a la insulina. Hecho, ¿sí? Perdón, hecho, a... Andrew, perdona que te corte. En muchas preparaciones se manda niacina durante toda la preparación. Igual el tío se claro, tira tres la... cuatro meses preparándose y hay niacina de principio a fin. A ver, yo la, la la... si la mando de continuo. Es porque, claro, yo a, los, a, mis, a mis pacientes les hago controles cada tres meses, los veo en consulta cada tres meses. Entonces, en el momento en que veo estrés hepático o veo aumento de resistencia a la insulina, los quito. Sí que es verdad que los culturistas, eh, generalmente, eh, al, ser, al ser personas que hacen deporte, que luego hacen, eh, que hacen mucho ejercicio, que luego hacen dietas... Eh, con un recorte calórico importante, esa resistencia a la insulina prácticamente desaparece. Lo que sí que puede haber es el estrés hepático, pero eso es controlarlo. Entonces, lo que sí que creo es que la niacina pautada por ti mismo de forma crónica no es bueno. Siempre tiene que haber un control detrás. Yo, claro, yo sí que tengo más más facilidad de hacer esta pauta de niacina larga porque al final los voy siguiendo, los voy monitorizando. Es decir, si yo veo que no, no hay alteraciones a nivel de resistencia a la insulina, a nivel analítico, porque no aumentan los niveles de insulina, porque la glicada se mantiene, porque la, fru la fructosamina no aumenta, eh, porque el peptidose se mantiene. Es decir, si, si yo veo que a, a ese nivel no hay alteraciones y que las transaminas tampoco se alteran, pues bueno, las puedo seguir manteniendo eh, mientras esté la terapia del, del atleta para proteger ese HDL porque tenemos que recordar que la niacina lo que No es que aumente el HDL, lo que evita es el catabolismo del HDL circulante. Es decir, eso también es importante eh, tenerlo en cuenta. Lo que haces es favorecer que no se catabolice, que no se degrade. No lo aumenta de forma directa. Eh, y a, aparte que el aumento del HDL tampoco es beneficioso por encima de unos márgenes de seguridad que ya lo hemos comentado entonces, Andreu, ¿no crees entonces que el tema de las estatinas es un poco maquillar la analítica a corto plazo? Porque sí que es verdad que reduce, por supuesto, que reduce eh, la posibilidad de sufrir un accidente cardiovascular por el hecho de men menor presencia de colesterol, pero no sí. ataca la, lo que es la aterosclerosis a corto plazo sino si sí a largo plazo por menor presencia de colesterol pero a corto plazo no está solucionando el problema Sí, a ver las estatinas al final tienen tienen contraindicaciones y tienen efectos adversos como sería por actuar a través de la hmg coa reductasa y disminuir los niveles de, de coenzima q10 no tiene toxicidad a nivel hepático y, y toxicidad muscular por eso tiene muchas mialgias aumenta mucho las cecas eh, Aumenta el riesgo de lesión. Entonces, creo que las estatinas son un fármaco... Eh, Aumenta la resistencia a la insulina, eh, uh -huh. que eso es algo que tampoco tiene mucho en cuenta la gente. Es decir, son diabetogénicas, sí. a, ex a excepción de la pita bastatina. Por eso, cuando yo pauto una estatina... En pacientes, o sea, en culturistas, la de elección suele ser la pitabastatina porque es la que menos minafies da y es la que menos altera eh, la resistencia a la insulina, es la que mejor se tolera, menor riesgo de lesión. Pero sí que es mm -hmm. verdad que en el ámbito del culturismo, las estatinas suelen ser los fármacos a los que a, a, a recurro de, a, de los últimos a lo que recurriría si con, claro, si con me... la suplementación. Eh, no lo controlo. Es decir, yo de primera línea no las utilizo. Sí que es verdad que en mi consulta de atención primaria sí que las utilizo de forma más frecuente. ¿Por qué? Porque es gente que a lo mejor a nivel económico no se puede permitir un suplemento. O es gente que no va a hacer una dieta, que no va a cambiar su estilo de vida, que no va a hacer ejercicio. Entonces, lo único que tengo yo a mi disposición para bajar esos niveles de colesterol es darle un fármaco. Es triste, pero es la realidad de muchas personas. No, bueno, no, aquellos hab pacientes... Hablando de clínicas, sí, por supuesto. Por supuesto. Claro, en, pero claro, en claro en aquellos no pacientes hacer, que, han tenido, yo estoy poniendo... que han tenido un infarto... ¿Sabes? Sí, claro, yo me estaba poniendo la piel. Claro, no, no, del... Del preparador. Pero, estamos, como, claro. Como, como al final, queremos, queremos generalizar, generalizar, mala palabra en este caso, pero queremos generar un protocolo de profilaxis para el colesterol de forma básica, que sea lo más idóneo posible, pues bajo lo que, bueno, lo que yo sé y bajo mi opinión, creo que eh, lo que he comentado, creo, que creo que es lo que tiene más sentido, es decir, reducir la absorción a, a través de fitoesteroles Hablamos de un colesterol bastante tocado o sí, Y bajar de... la dosis Bajar la dosis de anabólico Que al final es, es, la, es la principal parte del, del problema, ¿sabes? al final sí, pero... que Esto también a veces suena, suena Difícil porque muchas veces cuando, cuando hay alteraciones de cualquier cosa no Del hematocrito, tal, coño Baja la dosis del anabólico, ¿no? O cuando hay alteraciones a nivel del estradiol Baja el anabólico, sí que es verdad que en el culturismo Es lo último que se plantea a la gente Generalmente tiene mucho miedo, se plantea pero, a poner parches pero... Le tiene mucho miedo, pero, pero el cuerpo funciona muchísimo mejor cuando está sano, así que yo creo que es lo, es lo idóneo también. Pero bueno, claro, claro. sería eso. El extracto de olivo, 50 miligramos, natoquinasa, de 200 a 300 miligramos, los fitoesteroles, de un gramo a dos gramos y medio, y, y la berberina, 800 miligramos. Casi todos los sí. productos se deben tomar con comida, casi por no decir todo. El telmisartán que hemos comentado también, tiene muchos efectos uh -huh. beneficiosos claro, a, el a el nivel de y, y lo que pasa es que yo las estatinas en el culturismo... Sí, Fran se ha caído. Las estatinas en el culturismo yo sería lo último a lo que recurriría. Ahí sí que sí que comparto tu opinión por los efectos adversos que, que pueden tener. Pues como llevamos una hora y media, Julio, si quieres, y, y Fran creo que no por problemas técnicos no va a volver, si quieres despedimos el, pro, el programa, siempre sí. hacemos que el, que el invitado nos dé pues, pues un, un mensaje ¿no? de concienciados para concienciar a... Al deporte, ¿qué es lo que tú crees que se puede cambiar? ¿Qué es lo que ves que haya cambiado y haya mejorado? ¿Cuál sería tu mensaje de despedida? No solo en el perfil lipídico, sino en, en el ámbito del culturismo eh, bueno, actual. Bueno, sobre todo, invitar a la gente a tener espíritu crítico, a no tener miedo a leer, pero no nos creamos todo lo que leemos porque, por desgracia, en las, en las redes sociales, y lo hemos vivido, ver de todo tipo de información simplemente, bueno, por, por crecer en las redes sociales y... Y pues eso, no creernos todo lo que leemos, tener espíritu crítico y, y seguir avanzando. Es decir, creo que Fran a mí me ha sorprendido mucho en el buen sentido porque de pasar de ser vieja escuela que no acepta ciertos hechos que están ocurriendo y que se está viendo, pues que se pueden hacer un poquito las cosas mejor, pues, pues una persona con mucho espíritu crítico, una persona que dice, joder, vamos a hacerlo mejor y además voy a ser parte activa y hacéis este programa, que la verdad es una pasada. Me, me los he tragado todos y de todo se puede sacar mucho. Espero que la gente también haya aprendido un poquito y estoy muy contento de poner mi granito de arena en esto. Y nada, espero ver, veros pronto de nuevo y, y sobre todo a la gente, pues eso, que... Hey, ya estoy ¡Más ah, es vale que es tarde que nunca! Te estaba chupando, Pérez. Eh, pues no, pero avisarme para eso. Porque, <risa> claro, Siempre la, una rumba de estas que limpia la casa y creo que ha estado follándose el router, ¿sabes? Y, y me va genial. En fin, eh, imagino que ya has mandado el, el mensaje de concienciados, ¿no? Sí, estaba mandando el mensaje pues eso, de, de no perder el espíritu crítico, de seguir avanzando, digamos, como comunidad para seguir mejorando el culturismo y te estaba dando las gracias por pasar de ser una persona con mente cerrada a ser una persona con mente muy abierta, que bajo mi punto de vista has pasado a ser para mí del top 3 de, de preparadores a nivel nacional, por todo lo que sabes, el conocimiento que estás, a, que estás atesorando a base de darte cuenta bueno y de también lo que has pasado que no tiene que ser fácil y tiene que ser horrible, pero en tu caso estás sacando algo muy positivo, que es decir, ahora voy a saber más que nadie de salud en relación al culturismo y eso me parece una pasada, Fran. Desde yo, aquí... Yo te lo agradezco, Julio, de verdad. Te agradezco <risas> esas palabras, tío. Así que, Así que nada, lo que tienes que añadir tú. No, nada, eso. Me parece muy bien lo que ha comentado Julio. Al final eh, creo que todo el mundo podemos aprender de, de los demás, intentar a, eh, que en la comunidad no haya confrontación, sino simplemente pues, este tipo de debates, ¿no? que cada uno aporte su opinión y de los, de los que podemos sacar todos, todos beneficio, que la gente se siga haciendo las analíticas, que, que tampoco tomen nuestro programa como, como, un, como un método, como... O como pues, un protocolo, porque al final cada persona es una persona eh, diferente, cada protocolo es individualizado, eh, que no intenten buscar en nuestro programa un, un protocolo de recomendación básico, que al final eso lo hace todo el mundo hoy en día y no es, no es lo habitual, siempre hay que individualizar, y pues eso, intentar hacer un, pues, un mejor uso, ¿no? Y, y, conseguir que el culturismo sea una práctica más longeva y, y evitar que haya todos los sustos que, que se han estado viendo recientemente en, en, en gente joven por un, por un uso y un abuso y un mal uso de, de las sustancias. Bueno chicos, pues hemos tenido el lujo de contar con Julio que ha aportado muchísimas cosas, un punto de vista pues también distinto, enriquecedor no a todo lo que estamos hablando y nada, darte las gracias tío por, por este rato. Gracias que, a vosotros. Que, que a mí se me ha gracias hecho un poquito más fuerte por eso de haberme caído, pero bueno. No pasa nada <risa> ¿Vale? Así que nada, chicos, pues nos vemos la semana que viene. Con esto concluimos. Venga, Venga un saludo.